Incontax preparación individual de impuestos, pequeños negocios y corporaciones, tramitación y renovación de IT. Se sentirá como en casa. Atención ultra personalizada y profesional. Reembolsos impresionantes. No importa donde usted se encuentre. Atendemos a todo el país. MENA. Incontax A un lado la pena y gane con MENA. Contáctenos ya. Directamente desde Puerto Rico, desde ex level gracias a todos por estar conectados, un viernes más en esto que hacemos llamar Explos. 18 de la noche, eh, las temperaturas 79 grados, está maravilloso, fresquito, calentito, está maravilloso, eh. créanme que está para ir a la playa, caminar. ¿Eh? Señores, gracias por acompañarnos eh, Mi nombre es Fisu y estamos aquí Porque hoy tenemos un programita muy particular Muy especial, más allá de las noticias La información y todo lo que ustedes esperan Tenemos la entrevista especial De un cantante también especial Pero para que esa información la dé mejor El señor Lucas Gordon Luquitas Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora oficialmente ya Comenzando con... Explos, en un viernes más, bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros y ojalá se diviertan de vuelta con una entrevista interesante con alguien que lo conozco desde que llegué a Estados Unidos. ¿eh? Un día dije, mira ese payaso y era el payaso asesino de Fifi Larru. Así que en un ratito vamos a estar hablando con Fifi Larru. No, hay un montón de, de anécdotas que tiene él. Le dije, bueno, vamos a hablar un poquito de tu vida. Vamos a hablar de tu disco, de lo que va a venir. Tenemos un montón de... Tiene un par de novedades también para, para compartir. Pero más que nada, él ha estado en, en la movida desde, desde sus cimientos, básicamente. En la movida hair, me, hair metal, glam metal. Y él ha estado ahí presenciando, ¿no? Ha estado en el Whisky, ha estado en el Rocks, el trubador, el eh, Rainbow y, y todos los... El, el, ...el Viper un poquito más tarde supongo... ...el Gazarris... ...yo no quiero pensar la cantidad de historias que debe tener Fifi y la Ru para contarnos... ...así que estén preparados porque hoy va a ser un programa muy intenso... Eh, ...Al M Mitchell... iba a estar Al Mitchell de, Albert, eh, de... ...de Circus of Power... ...tuvo un problemita, me pidió mil disculpas... Eh, ...dijo mira, por favor discúlpame... ...no voy a poder estar hoy así que... ...posiblemente la semana que viene... ...o en algún momento lo vamos a tener al aire... ...tuvo complicaciones esta semana... Eh, ...fue una semana complicadita... ...para muchos... Eh, ...antes que nada les quiero decir de que... ...ya la gente que... ...no hizo los taxes del año 2019... ...ya los puede hacer... ...si se atrasaron... ...y no pudieron hacerlos... ...ya se pueden hacer de vuelta... ...porque hay un periodo del año que no... ...los preparadores de taxes no pueden tocar las computadoras... ...¿ok? ...pasando ese periodo los preparadores de taxes... ...ya pueden volver a hacer... Todo lo que quedó atrasado, toda la gente que se olvidó, la que no quiso pagar, los que tuvieron problemitas, etcétera, etcétera. Y hace poco me hizo unos trámites también de miraciones, así que imagínense, trámites, lo que se te ocurra, anda con Alejandra Mera que te va te va a ayudar, ¿eh? para cualquier tipo de trámite. El otro día no sé quién le pidió que le haga para, para el desempleo, para el desempleo, así que también lo hace, ella hace todo. Todo lo que es trámites. Y les comento que eh, tenemos a, posiblemente a Mariano Berrit, ¿okay? el que nos hace los bannercitos y nos, uno de nuestros editores, que va a sacar su película Mente Sin Cenas 2. Ya tenemos fecha de, de premiere, ¿okay? fecha de que va a salir. Eh, y posiblemente lo tengamos charlando con quien hace la parte musical. Ok. Hasta ahí voy a comentar porque está todo en veremos, no tenemos nada definido, estamos en tratativas a ver si podemos llegar a tener eh, la, el tema de la parte musical también, pero bueno, vamos a tener a Mariano con sus mentes insanas que sale el 27 de diciembre en estreno por oesteaudiovisual.com. Y va a salir hace unos días, pero se trazó justamente porque ya tienen esa salida por, por ese, ese sitio, este eh, audiovisual.com. No eh, como verán, estoy vestido con la camiseta, uno de los modelos de la camiseta de, de Argentina Y es porque, bueno, como dije, esta semana fue una semana muy especial para todo el planeta Para algunos más, para otros no tanto eh, Y el tema es que, bueno, Maradona nos ha dejado el planeta un poquito más vacío eh, Visión M me pone Mariano, eh, hay un comentario, ah me pasa que esperen, vamos a, vamos a hacer esto así, ahí está, ahora puedo ver lo que, lo que escriben, pues si tengo la pantalla reducida, no lo puedo ver, eh, el tema es que bueno, nos quedamos sin el 10, sin el, el, el dios del fútbol, que es Diego Armando Maradona, eh, ahí está con la camiseta de Depeche Mode, como verán, dice DM de Depeche Mode, seguramente, fanático de Depeche Mode, ...a muerte, él adoraba como cantaba este Andy Fletcher las canciones... es un ...dijo Andy Fletcher es mi cantante favorito... ...y una noticia entre, entre las personas que han... Los, los, ...las celebridades de todo el planeta que han homenajeado al Diego... ...fue Queen, ok... ...bueno los que quedan de Queen o los que siguen llevando Queen... ...que era eh, Brian May y Roger Taylor donde postearon, repostearon una, una clásica eh, foto con Queen, con Freddie Mercury vistiendo una camiseta similar a esta y, y Maradona vistiendo una, una camiseta de Inglaterra en, en plena época, esto fue en el año 81, fue previo eh, Guerra de las Malvinas, así que imagínense, mirá, y Brian May con una, una camiseta de Kansas. Ahí, está, ahí la subimos eh, el, tema, el tema es que bueno Queen, ahí tenemos, le rindo homenaje con esta camiseta la foto, ¿ok? la foto fue sacada por Neil Preston quien yo tuve, estuve charlando con mira, para ahí, es photograph by Neil Preston, Neil Preston es un fotógrafo pero una leyenda una leyenda de la fotografía y estuve hablando con él hace antes de la pandemia hubo un evento en el Marquis Hotel donde estuvo Neil Preston y otro fotógrafo que ahora no me acuerdo el nombre, eh, Henry, Henry, y no me acuerdo el apellido. Henry es el que hizo la foto de eh, los Doors de Hotel eh, Morrison Hotel. Bueno, y Neil Preston estaba ahí, estuvimos charlando brevemente, tres, cuatro minutos y un, un, unas historias. Sin, imagínense que él estaba acá, el prácticamente, vi en Los Ángeles y estaba en Argentina en el año 81 sacándole fotos a la gira de Queen y sacó esta foto, así que impresionante, ¿eh? este Bueno, quedamos nosotros los mortales y... Diego todos dicen que descanses en paz yo te voy a decir que tu alma fluya y que se libere de toda mundaneda. Vamos con los primeros... el primer disquito, vamos a pelar así, como quien dice, vamos con el primer disquito, que esto fue, eh, este muchacho ha sido uno de los invitados de, eh, Espera, porque me dijeron que no muestra el disco todavía, pero es para mostrar la, la cara, miren, vamos a, vamos a hacer cuenta que no es el disco, miren, este de acá, ahí está, ahí está, mira, con barbijo, mira, vamos a ponerlo con barbijo. Tapaboca. Este acá ha sido un invitado especial de X-Plus hace unas pocas semanas es nada más y nada menos que Fee Weaver, ok? Fee Weaver es... Eh, ahí tenemos a la portada del disco, eh, es el vocalista de, de Tubs. la banda se volvió popular en los 70, en los 80 por sus conciertos eróticos, donde la gente, incluso el mismo Fi, eh, aparentemente se ha quedado en completa completamente desnudos. Miren ahí, Fi cantando con una botella en los... <ríe> Yo elegí esta foto. Esto es cuando versiona a Lud. que es un personaje borracho, muy glamoroso, y siempre estaba dado vuelta. Eh, los Dubs Obviamente son conocidos por, por dos canciones particularmente, que es She's a Beauty, donde la canción ha sido interpretada por Alexis Arquette, la hermana transgénero de los hermanos Arquette. Y bueno, ahí fue Webel que hizo una, un cameo, una aparición, ¿okay? en una película de los 80 que es Bill and Ted, que acaba de salir, nosotros acabamos de sacar la tercera parte de esa película el fin de semana pasado con Ken Reeves, que eh, vuelven a aparecer Bill and Ted en sus viajes por el, por el, ¿cómo se llama? Por el tiempo. Eh, la otra canción conocida de los eh, Tubes es White Pants on Dope, que la versión de Los Mortal Club en el disco New Tattoo me pareció impresionante y después me di cuenta que era de los Tubs. Yo descubría de Tubs después de los Moto Club. Fee Weaver rides again. Fee Weaver está de regreso con nueve temas en un disco digipack. Miren qué lindo. Me lo mandó firmado. Acá vamos a mostrar a ver si se ve. Ahí está. Lo voy a poner así. Ahí está. Se ve un poquito más o menos porque lo firmó con una con algo que me parece que si le paso el dedo se va a desaparecer, así que no lo quiero ni tocar. Y bueno, eh, después de 24 años regresa con un nuevo disco solista. Eh... Don't be scared of the hands. Ok. Eh, puse Bill. <ríe> Fee. Eh, bueno. Eh... Don't be scared. Don't want to pull the trigger. Es uno de los, de los temas que más me gusta. Say goodbye es un lento con guitarras bien al frente, tranquilamente puede ser el corte de este álbum también. El estribillo es súper, súper pegadizo. La canción tiene una pausa quedando fi cantando con guitarra solamente que me moló la cabeza. Eh, como dije, Don't pull y lo, y lo había sacado así medio como que no estaba seguro. Pero mi tema favorito, Don't pull the trigger, bien groovy, buena rémica. Y quién adivinen quién participa. Fisu, sabes quién participa en este disco? A ver. Cuéntame. Richard Marx Ah, oh, hombre, en serio Bueno, que la entrevista para, la que, gente, oh. para la gente que no lo sabe Richard Marx es un gran productor y, y obviamente él no se dedica solamente a lo que él siempre hizo Que es el, el, el balada pop Él escribe y, y también ha producido bandas eh, de, de hard rock Como Vixen, por ejemplo Por darte el nombre sí. de algunas ¿No es cierto? Sí. Sí, sí, totalmente. No, no, él como productor es impresionante, tiene buen gusto. Así que bueno, aparte de aparecer en ese tema, produjo, coprodujo el, el disco y e hizo una labor impecable. Pero aparte de él, participa Michael Landau, que Michael Landau ha tocado con Richard Marx. A ver, Richard Marx trajo a todos, ¿eh? ¿se acuerdan? Si quieren ver la entrevista con Phil Welber, Fi Welber va a decir yo solo canté, Richard se encargó de todo, trajo a todos los músicos. Como le digo, Matt, Matt, Michael Landau, que ha tocado con Pim Floyd, con Ross Stewart, con Richard Marks, eh, Lance Morrison, que ha estado con Autograph en, el disco, en un disco que solo estuvo Steve Plunkett, Matt Lock de Slash, Alanis Morissette, Bruce Watson, de Big Country. Imagínense, con esos invitados te tiene que salir un disco impresionante. Acuérdense de que hay una canción que se llama Still You, Still you on the Side, eh, On the Inside que ha sido compuesta por Richard, por Chad Kroger de Nickelback y por Chris Daughtry, que aparece en este disco que fue un tema que lo habían hecho para un disco de Richard Mars Richard dijo no, no lo quiero y fi dijo eh, tráigamelo por acá Fanáticos del rock melódico moderno, este disco me voló la cabeza hay tres o cuatro temas que realmente son completitos son están bien, bien, bien, bien producidos, bien armados. Todo el disco en general está bueno, pero por lo general, si hay un par de temas que ya me gustan, ya lo, ya lo puedo considerar un disco impresionante. Así que recomendadísimo, gracias Fi, por el final lo mandaste. Pasaron un par de semanas, pero al final estuvo en casa. Vamos con el siguiente disco, que esto también estuvimos comentando, creo que a principio de año... Eh, Uh, este Rob ok ahí lo tenemos a Rob Richardson que es, esto lo que vamos a escuchar de fondo es un poquito eh, un, un corto que hizo él con varios con todos los temas que aparecen en el disco así que de fondo vamos a estar escuchando un poquito lo que es Psychedelic eh, mientras tanto les comento que eh, al principio de año les, los, les presentamos el EP Bubblegum Radio con cinco temas y hoy finalmente, después de esa promoción, tenemos el disco acá completo, que se me cayó el papelito, y La Reconcha de la Lora. Ese, ese tema no está incluido en este disco, posiblemente lo saque para el próximo disco, La Reconcha de la Lora, que es un temazo, me voló la cabeza, y estoy un poquito poseído por por el, el espíritu de, de, de Dieguito. Fi, de Fifi la, la y, de, y de Fifi Larruz. Sí, si están los dos ahí peleándose en mi cabeza. Eh, gracias, gracias, Rob, porque me agregó en los en los agradecimientos. Yo estoy acá, miren. Este de acá soy yo. Si alcanzan a ver que dice Lucas Gordon. Bueno, no ese no era yo. Acá estoy. Y fíjese no, que, que tres nombres más abajo está el mío. Sí, sí, sí, está ahí, sí, tres sí, nombres estaba. más abajo me puso a mí Fisularu puso sí, ¿no? Fisula Fisula Este, así que bueno Psychedelic, Rich Creed Express y estamos viendo de fondo el videito, bueno acá tenemos la, la portada, eh, gracias por la firma también Rob y bueno, Rob se encarga de todos los instrumentos y canta, es una especie de trance del hard rock Clásico y melódico, Rob es un soñador, es un realizador de Moxville, California del Norte, perdón, Carolina del Norte, de North Carolina. Y es propietario de Squibb Kick Records, que espero que me mande un par de escritos porque vi un par de cosas que me gustaron. Y espero que las mande también para comentar. Vamos a cerrarlo así. Y lógicamente este compacto incluye los cinco temas de LP, del EP, Bubble, del Bubblegum Radio y sí que se un poquito entre los 70 y los 80. Los fanáticos de Kiss, hoy tenemos un día para los fanáticos de Kiss, ¿eh? porque Fifi es un gran fanático de la banda. Y este disco sí que se guía entre los 70 y los 80 con cada pieza musical. Tenemos canciones, por ejemplo, como Get Out of My Life y Cross the Line, que son más bien 80. s Y los 70, como por ejemplo Rich Kid Rocks, con una onda así, pero bien ganchera, ¿eh? bien sententona ganchera, ganchera que... Este, con este tema obviamente cierran eh, el disco Mi favorita Sleep When I'm Dead Descansaré cuando esté muerto Con un potente estribillo y variaciones rítmicas Que le dan un sabor especial a esa canción Y este bueno, básicamente es eso Gracias de vuelta por ponernos acá los Vos sabés que en una época aparecía en, en un montón de discos aparecían los créditos Y nunca le di mucha importancia, ¿no? pero está lindo, está lindo que te reconozcan que digan, oh mira agradecemos ahí está y este, de repente ni sabía que iba a estar mi nombre, porque encima con la letra tan chiquita no me podré dar cuenta y Rob me dijo, hey, hey mira que te puse los créditos gracias Rob seguimos en contacto hermanito este, bueno, les recomiendo ese disco de canciones, pueden ubicar a a Rich Kid en, perdón, el sello Squid kickrecords.com, Squid, S-Q-U-I-D, kick como patada, records, como records, eh, como discos, pero en inglés, records.com, y si no en social media, en todos los medios sociales. Y pasamos de algo, primero tuvimos un, un rock clásico, modernoso, pasamos a la onda 80-70, pero ahora nos quedamos, nos quedamos exclusivamente en los 70s. Porque acá tenemos a Bob Bowen, Bob Bowen, The Great Anticlimax, y es, Bob es oriundo de, de Inglaterra, es, eh, aparentemente es británico, lo que estamos viendo es la foto de él, eh, bien glamoroso, se darán cuenta de que el glam de los 70 es básicamente el core, es la este, columna vertebral de este disco de lo que quiere presentar Bob. Eh, lo que estuvimos pasando recién de fondo es Little Tree, que es un nuevo clip, no está en este disco, ¿ok? Si no me equivoco, es algo que no está en este disco, ahí lo tenemos, pero le queríamos mostrar un poquito también como noticia eh, que acaba de salir este nuevo music clip, eh, que lo está promocionando en este momento. Y bueno, este es el disco debut de The Great Anticlimax, una obra totalmente direccionada hacia un rock puramente glamoroso. El glam de los 70 como dije, es realmente el, el, la columna vertebral de este disco. Cada canción es una diferente manera de combinar instrumentos y una voz que si bien se distingue de la mayoría, el modo de cantar podría decir que para darles una idea nomás, no es el mismo tipo de, de, de voz, pero trata de un poco emular algunas cosillas de Bowie y de Mark Boland. Claramente ahí se parece yo diría que es una una versión joven de Mark Boland, al menos en la parte estética. Me encanta la, la, el, el violeta, el azul, la combinación de, de violeta, bueno, morado, para los que no sepan, de la portada, con esa tonalidad de colores en la foto. Incluso coquetea un poco con el rock progresivo en lo instrumental. Las guitarras tienen un rol, un rol bastante prepordenante en este disco y bueno, requería un sonido particular que ya no se escucha tan a menudo. Es ¿eh? bastante, bastante particular. Bueno, para ubicarlo a Bo Bowen es, como ven ahí, la palabra Bo Bowen Oficial. Con doble F, official, oficial.com. Y si no, lo pueden ubicar en Spotify, en Facebook. En Spotify se estaba regodeando el muchacho porque llegó a las 55.000 escuchadas de su disco lo cual es un es un verdadero logro así que se lo recomiendo cuando lo escuché es totalmente distinto a lo que vengo comentando hoy fueron tres, tres discos bastante bastante eclécticos porque normalmente lo que tiro es más bien entre el metal el hard rock y vamos de nos quedamos bastante ahí un poco de pop de los 80 que es la idea pero en este momento este pudimos pasar Ahí tenemos, ahí realmente. tenemos, Luquita, eh, uno de los cortes del disco de Grey Anticlimax. Sí, sí, sí, sí, sí, ahí Ahora es, está sonando estamos, de fondo. Estamos escuchando de fondo, ¿eh? es algo muy, muy particular, si te gusta la música de los 70, si te gusta Bowie, pero esto esto le tenés que dar, es como, como cuando escuchás, por ejemplo, a... ¿Qué te puedo decir? A Muse, ¿no? Que vos decís, bueno, tiene YouTube, tiene cosas de YouTube tiene cosas de... incluso de los Beatles, o como, por ejemplo, si has escuchado ELO, y vos decís, bueno, pero parece los Beatles, pero es magnífico lo que hace, bueno, yo creo que esto, para los que les guste la onda Bowie de los 70, la música de los 70 en general, van a, van a encontrar este disco bastante, bastante potente. Así que bueno, estamos ya casi con un fifi, a un fifi de empezar la, la entrevista, Okay, nos vamos a hacer un cortecito nada más y espero que al volver del corte, no sé por qué trato de hablar, lo que me pasa a veces es que trato de decir todas las palabras al mismo tiempo. ¿Y qué pasa? Bucalizumado. Entonces tengo que calmarme. La gente dice, pero cálmate Lucas, relajate. Sí, sí, es como y que sea bueno. pura. sea pura Tenemos dos horas sí, de programa. Sí, sí, sí, sí. ¿Eh? A veces queremos tirar todo de golpe y bueno. Vamos un besito. Sí, sí, sí. No, es que... Es así vivo. Usted, a 2000 usted, por hora. Usted, sabe, usted sabe una cosa que normalmente eh, me pasó con mucha gente que yo producía. Eh, al principio querían tirar todo de cantazo y es al revés. Uno tiene que ir suave al principio y en el final, cuando ya le queda poco tiempo, ahí es donde se tiene que apurar. Es al revés. Usted lo hace al revés. Exactamente. Pero bueno, vamos bien. Ya lo tenemos a Fifi ahí haciendo <risa> fila. Me está golpeando la puerta, Fifi, ¿eh? Listo, listo, vamos a un brequecito rápido y volvemos. Brequecito, con me gusta la palabra. Brequecito, me gusta, me gusta. Eh. Venimos enseguida, señores. Esto es Explos. Vamos. individual de impuestos, más de una década de experiencia en preparación de taxes, se sentirá como en casa atención ultra personalizada y profesional, nosotros lo cuidamos, no importa donde usted se encuentre atendemos a todo el país precios módicos, MENA Incontar. a un lado la pena y gane con MENA contáctenos ya Bueno, recuerden estar conectados, señores, que hoy tenemos un programita especial. Lo tengo ahí a Fifi, pero va, usted va a tener que estirar, porque aparentemente no, no, no, no, no lo veo, no lo veo a él. ¿eh? Okay. Bueno, vamos a, a, a lo que vendría a ser la sanata, la sanata, la gambeteada. Hoy vamos a tener que gambetear un poquito estos segunditos nomás, hasta ver qué pasa con la parte visual. De, de nuestro querido invitado del día de hoy Sí, estoy tratando ¿Tenemos? de solucionarlo, no se preocupe Bueno, bueno, ¿es un problema nuestro o es un problema de él? Problema de él Ah, ok, ok este, ¿le estás, Bueno, decirle vos para que no salga al aire lo que vamos a charlar Sí, sí este, Bueno, pero es que, lo es, veo que ahí. es que ya lo tengo al aire ¿Usted lo ve? Yo no lo veo yo, No, no, yo veo que hay una... El circulito de Sí, no sí. lo veo, no, no No, no, es que no, no prendió no, la no. cámara Okay, turn on the camera, please. There we go. Hey. I can hear you. I cannot see you. I can I can see me. Hold <laughs> on. Okay, okay. Estamos eh, esto es lo fantástico de hacer las cosas en yeah, vivo, I'm, I'm, okay, yeah, ok, Que tenemos tenemos la posibilidad de charlar incluso armar las cosas en el momento porque Hicimos un video sí. cheque hace un rato porque ¿okay? hace un ratito estuvimos chequeando que esté todo bien, probamos sonido teníamos problemita de sonido pero lo solucionamos, obviamente el encuadre, el fondo iluminación y todo eso todo eso lo hacemos antes antes de la entrevista porque este... ahí lo tenemos a, a Fifi ¿Puedes mirarme? I, I can see you perfect okay, no. Oh my gosh! Get me up, sweetie. You can. Oh you my can. gosh, you look awesome. I do, I am awesome. You are awesome. I know you are okay. awesome. Not your largest screen, sweetie. <laughs> Not my penis. That's, that's <laughs> your... There we go. Now we have you. Your... No, no, no. no, no, no, no, no. You gotta fix the Let man. me, let oh. me introduce you, please. Let me introduce you, okay? Fix it. Es una una persona que ha estado que ha visto los comienzos de prácticamente todas las bandas habidas por haber y supongo que eso lo ha motivado a armar su propia banda, que es claramente Fifi La Roo. Ha estado en una banda anterior, ¿ok? Que vamos, nos, vamos a, nos vamos a enterar un poquito también de su banda anterior y finalmente, bueno, su carrera como Fifi La Roo la viene haciendo ya hace muchos años. Así que bueno, tenemos a nada más y nada menos que... Fifi la la ahora Sí, vamos, aplausos a toda la gente y. ¡Uh! Bien, bien, bien. Hey, how you do hey. Oh my gosh. I love I love your outfit, man. I'm trying to do my best for you, you know? Yeah, thank Would you. you. Thank you. Neta siento que me gusta cómo cómo está luciendo en este momento. y Me dice, "Y trataré de hacer lo mejor para para ti, amigo, ¿eh?" Fifi, Fifi, uh, I love, I love not, not only your outfit, I love your background. You, you, you. I see, Kiss, is uh, part of your life, huh? Right, uh, un poquito, no un poquito. mucho, but un poquito. Right. <laughs> At the beginning, Kiss was the best thing anybody could see. Right. The yeah. best band. You know, growing up in junior high, you take the punches, because if you said you were a Kiss fan. Back then, with the makeup and stuff, people thought that was kind of gay, and they didn't... Back in the really? early 70s, KISS, when I was going in junior high, they weren't the band. The band was Led Zeppelin, uh, like, uh, Leonard Skinner. I mean, I was going to school with kids that loved Errol Smith, Led Zeppelin, Leonard Skinner, I mean, uh, Thin Lizzy. Kiss karate Bueno, mira, nos contaba que eh, cuando él iba a, a la secundaria, eh, eh, andar con una camiseta de Kiss era medio de gay, la gente por ahí te podía llegar a, a empujar, a tratar mal. En aquel momento, tener una camiseta de Led Zeppelin, de Skinner de Aerosmith, de Tim Lisey, eh, Eric Singer, ok. Eh, saludos a todos. Eh, era era lo que se usaba y él él era, él era grandote, así que él no tenía mucho problema, no se metían con él porque él ya era grandote. Pero de chico era peligroso andar con una camiseta X. Vamos a preguntar más de X, eh, pero vamos a hablar un poquito de cómo él se involucró en la escena glam glam de los ochenta y vamos a preguntarle un poquito de su nombre también porque eligió Fifi Larro Fifi Yes sir We're gonna continue talking about Kiss in a few minutes but we let's I would like to know about Fuck Kiss right now let's talk uh, about Kiss. They're trying to Rock and Roll <laughs> Kiss is already That... famous they don't need anybody to talk about them Yeah no they are the best band in the world after all the bands in the world Hey New Year's Eve they got a good thing coming Going to be online that live stream right yeah, buy, yeah, buy yeah. But product. tell me tell me how did you get into the glam scene back back when you started you know we're coming graduating not graduating when i was in high school 1977 78 oh no 78 79 80 i went to high school graduated okay. in 80 but during 78 and 79, I used to go to the Woodstock in uh, Orange County. And okay. the Woodstock, you see bands like uh, Rock Candy with Vince Neal. I saw that. Rock Candy? Oh my track. gosh. Rock Candy used to just sing cheap trick songs. Yeah. Cheap trick songs like uh, Can't Stop the Game, Surrender. Nick, Vince Neal could sing Robin Zander to the T. He was a great Cheap Trick, uh, you know, tribute, I mean, artist to sing that kind of music. Back then, the tribute bands were just guys just went up and then they play a couple of their own originals. So he was in a band called Rock Candy. I saw that about three times. And he came from Orange County. He wasn't an L.A. guy. He was from Orange County. And he used to have dark brown hair, wore a cowboy vest, really a short little dude, skinny. You know, he wasn't all dressed up like Motley Crue. You know, a lot of people like to say they seen it way before when, but back then it was a cowboy vest, dark brown hair, a little schmuck. Hahaha! Little schmuck. Nos contaba que él empezó en los en 78 y 80. Que en los 80s se se recibió. Ahí tenemos Stefan Adicas. Do you know Stefan? Is he on here? He's he's writing something about. Stefan Adika oh, loves me. Yeah, I know, I know, I know. He yeah, yeah. He helped me in Glam Nation. If it wasn't for him, I would have never been in Glam Nation. Yeah, yeah. Stefan, I met Stefan a eh, at the cat club. Mm -hmm. In the in the 2000s. Así que Stefan, eh, nos contaba Fifi que él eh, bueno los años 78-80 eh, en el 80 se termina la secundaria. Y, hey, y bueno, él estaba en Orange County y fue a Busto, que era un, supongo un bar, donde ahí vio a uh, la primera encarnación de los Motley Crue con Ron Candy, que era Vince Neal. Eh, una de las primeras encarnaciones, porque básicamente después estaba Six por un lado con, con Lee, y Vince Neil estaba en Ron Candy haciendo una banda de covers de Cheap Trick. Dice que los vio como tres veces eh, y que realmente. Too when they were talking Fox. Bueno, nos cuenta un poquito, se escucha entrecortado, Fiso, vos me escuchás bien? Sí, sí, eh, está todo bien, está todo bien. Zizi, sí, sí, sí, sí, oh, yeah. sí, sí. how are Zizi? Sí, sí. uh, right? oh, yeah. no, está saliendo todo bien aquí, Luquitas, ¿eh? Bueno, bueno, yo pues escucho con mucho eco y, y se me está, me está costando me va a costar un poquito traducir esto, uh -huh, ¿eh? Uh -huh. eh se, ¿sabes qué? Mira, eh, me parece que tengo, estoy teniendo problemas yo de retorno, físico, ¿eh? No, no puedo hacer más nada, no puedo hacer. Uh -huh. Okay, okay. Give me, give me one second, uh, Fifi. ¿Qué tal si me cortás y si me volvés a traer? Déjalo a Fifi ahí. Mm -hmm. Fifi, give me one second, because I've been having uh, technical okay. issues. Ok, cortá vos, cortá y yo me quedo al aire okay. hablando con la gente, ¿te okay. parece? Okay. Okay. Así, que, off, okay? así que bueno, dale, ahí está Bueno señores, seguimos aquí en vivo Mientras Luquita está haciendo el, el backup eh, pertinente eh, Nosotros seguimos aquí transmitiendo directamente eh, Con esta entrevista con Fifi Laruz En el cual, este, bueno, eh, maravilloso Maravilloso lo que está contando, un personaje exquisito Créanme que que como se vino luqueado es único eh. Así que bueno, Luquita, te tengo de vuelta Bien, vamos a ver si ahora, disculpen, querida gente, pero estaba realmente no escuchando muy bien lo que estaba diciendo Fifi. Fifi, I was, I was having issues with the, with the sound and a big, big I delay on, on the Yeah, I can hear you. Can you hear me? No? Bueno. Si me escucha. bueno, no puedo hacer más nada. Es ahí el problema. Son ustedes. ¿eh? So, uh, ca, ca, can you hear me? No. Uh. Mm. ok Check. Bueno. No puedo oírte, no. no <risa> a, <la risa> a ver, uh, ¿me escuchan ahí ustedes? Okay. Mm -hmm. ¿Me escuchan? Perfecto. Yo los escucho no, no, perfecto. Ustedes, yeah, están en ustedes están entrando bien, pero si ustedes no tienen el monitoreo no van a poder conversar. No, no, yo lo escucho perfecto. Él no nos escucha. Uh -huh. Debe tener el monitoreo de él cerrado. Sí. ¿Mm? Es así. Está bien. Bueno, a ver si puedo ir eh, comentando más o menos lo que entendí, de que él estaba hablando un poquito de WASP. Eh, uh -huh. Ahí tenemos, ok. Hey, I can't hear you though. No puedo escucharte. No te puedo... No te puede oír a ti, eh el problema lo tiene... Okay, it's your monitors. Okay, ok, vamos a un corte, yo los corto y los vuelvo a traer, ¿okay? dale, dale, vamos a ver dale, dale, si dale. por ese lado es, es el tema, así que venimos enseguida señores, esto es así, esto es tecnología, ¿eh? ya lo saben, ¿eh? eh venimos enseguida, quédense ahí porque realmente es una lástima que no pueda salir esto, ¿eh? la, idea, la idea de todo esto es que salga perfecto, así que eh, ahí estamos, ¿eh? estamos metiéndole ganas y estamos haciendo... Todo lo posible. Así que, que, bueno, vamos a ir llamando y vamos a ir trayendo nuevamente a cada uno de estos, de, de este gran artista que es Fifi Larruz, que bueno, como ustedes ya lo pudieron, lo pudieron haber visto, <ríe> una persona encantadora se ve, ¿eh? así que eh, vamos a ver si podemos solucionar ese problemita, ¿eh? porque realmente sería una pena, sería una pena de que, de que esto no saliera. Así que bueno, señores, ya saben, mientras tanto, ustedes pueden ingresar a xlevelpr.com, pueden entrar ahí, pueden escribir, hay chat, ahí también pueden hablar entre ustedes, pueden dejar preguntas, eh, y, y bueno, un montón de cositas más, ¿eh? así que bueno, vamos a intentar a ver si entre ellos se escuchan, habla, se escuchan entre ellos, Luquita, hablen entre ustedes, a ver, conversa, a ver si él te escucha, entonces, si él te escucha, eh, me parece que él no te está oyendo, ¿eh? el problema lo está teniendo él, a ver, vamos para allá. Abro volumen, están al aire. Sí, dale, dale, dale, Tírame nomás. Pippi, can you hear me? Can you hear me? No, lo tiene el problemita. Pippi. Can you hear me? escuchas? your producer ended the phone call. Yeah, yeah, I asked him. I asked him. Yeah, can you hear me? escuchas? <risa> to hear you. We Va a tener que usar auriculares, me parece. ¿eh? Headphone. Headphone. Fifi. Ahí está. Mientras ustedes hablan, nosotros, nosotros vamos a un corte. Sigan hablando ustedes okay. ahí. ¿eh? Okay. Así que venimos enseguida, señores. Vamos a tratar de solucionar este problemita. Vamos, venimos ya. Vamos. Mena.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 Bueno, ya sabes que si todavía no has hecho tus impuestos, tus taxes, aquí en los Estados Unidos es muy importante hacerlo. ¿eh? Así que Alejandra Mena está listo para, para atenderte. Y no importa que estés en cualquier parte de la Unión Americana o incluso fuera de en, el, en los países limítrofes. Simplemente hasta por email te podés comunicar con ella. Así que estén pendientes a todo eso. Nosotros seguimos aquí en vivo. Eh, estamos ahí. Yo te abro el teléfono, Luca, el teléfono, el micrófono, Luca, para que conversemos, aunque sea un ratito nosotros. Dale, mientras dale, él dale, dale, Mientras o sea, él dale. se va preparando. Porque, bueno, estas son cosas que pasan. Es normal esto, ¿eh? O sea, no es sí. nada, no es nada de otro mundo. La tele... Les comentamos a la gente que la televisión de hoy, la televisión de hoy tiene eso, ¿eh? La televisión de hoy tiene esas cosas que. Que, que es todo instantáneo, que es todo rápido, que es todo así, y bueno, ya no hay como antes tantas producciones Y a veces como que la gente disfruta un poquito más todo esto, ¿no? Así que bueno Este tipo de bailes, así como estamos bailando en este momento, es bastante divertido, después queda como anécdota No, después, pero está bueno, está bueno está bueno está bueno está, <risa> bueno, está bueno, está bueno, está bueno ¿Vos sabés por qué? Yo me quedo tranquilo por el simple hecho de que yo sé que aquí no es el problema, ¿entendés? Hay un problema no, de no, monitoreo no, no, no. allá si no estaría como loco, créeme, estaría corriendo. <risa> él ya estuvo, ya tuvo problemas de audio como lo mencioné hace un rato, tuvimos un problema de audio. Él no, no escuchaba, no le andaban los monitores, y ah. no me podía escuchar, yo lo escuchaba a él. Sí, sí. Que es lo mismo que está pasando ahora, él tuve, tenía un problema de monitores. De monitoreo, Así claro. que, claro, vamos a hacer una cosa, lo voy a poner acá mientras tanto. A ver si este si él podemos te sacarlo. Sí, sí. Yo estoy listo para llamarlo cuando me diga, ¿eh? No, está bien, está bien. Yo la voy a llamar voy a llamar a la... A, a ver si me, me puede escuchar. Me, me gusta hacer esto, te digo la verdad, ¿eh? Me divierte mucho. Ahí está Fifi. Fifi. Y es una pena porque se produjo para la nota, hombre. Hacer lo que él hizo para la nota no es, no es poca cosa, lleva su tiempo. No, ni hablar, ¿sabes lo que es estar maquillándose? Escúchame, yo hablé con él sin maquillaje eh, hace un par de horas, así que debe haber estado un par de horas dándole al maquillaje fuerte. Sí, sí. A ver, vamos a ver si lo puedo poner... Bueno, pues la, la, la novia de él es la que está más... La que maneja de... más la parte tecnológica, sí. Sí, sí, él, viste, vamos a ver si lo puedo llamar sí. por acá, por el messenger. Bueno, yo te digo, honestamente, yo a él lo tengo lo tengo sentadito, o sea, tengo la silla, tengo todo vacío, él dejó todo vacío ahí, así que aparentemente está, debe estar solucionando el problema de audio, ¿eh? ¿Eh? Conectar, sí. estamos conectados, el problema es que no tiene retorno sí. de lo que le estás preguntando. Él me escucha a mí, lo mejor, o sea, él me escucha a mí, pero ¿dónde no está escuchando a vos. Ok, acá lo tengo, acá lo tengo en audio, ¿Fifi can you hear me now? Sure, sure. We are we are waiting for you, brother. Yeah. Yeah. No, we were we were able to hear you. but we, we you didn't hear. The thing the thing is, uh, we we cannot because we're gonna be banned by by Facebook and the the social media. We get we we gonna show it, but we to a, a talk on over that, you know, over the music. Yeah, yeah, yeah. Take your time. Take your time. We gonna continue here, okay? When you're ready, just when you're ready, just just uh, connect with the with Fisu. Yeah. Okay, bye. Okay. Well, bueno, mientras tanto, él se está este solu solucionando su problema de de retorno eh, técnico sí. de audio así que vamos a tener una, una noticia vamos a comentar acerca de una de las noticias que quería compartirles hoy es que eh, el homenaje a queen no, a veces ya la dije no Ya hablamos de Queen, ya hablamos de Queen Ya sé, ya sé ya No, sé. pero hay, sí, hay sí. algo hay algo importante que a lo mejor lo voy a hacer saltear algo Pero me llama mucho la atención el interés de Rob Halford por escuchar el nuevo trabajo de Miles Cyrus Bueno, como tenemos en la página de X-Level, ok, vamos ahora a ir para atrás para no irnos mucho de, de cámara Ross Halford dijo, no puedo esperar para escuchar el álbum de covers de Miley Cyrus, que va a ser un disco de covers de Metallica, ¿verdad? Sí, así es lo que cuentan. Así que, eh, bueno, Ross Halford siempre fue bastante abierto, no solo de mentalidad y en su vida personal también, sino que eh, musicalmente, mientras todos los fanáticos, no todos, pero mientras muchos fanáticos de Judas Priest son muy, muy, muy, cerrados en escuchar incluso no ni siquiera metal Judas pies Ross Halford es una persona completamente abierta y bueno eh, Miley Cyrus como estamos viendo acá parece que se está tirando a ser más rock duro y pesado de que lo ven, que venía haciendo con su parte así este pop no pop moderna y viste ahí comenta también eh, las mujeres son fuertes y poderosas, especialmente en la música como Gaga, Madonna, bueno, Miley y su amiga Brink, de la banda In This Moment, y volviendo a la banda de los 70, Vinegar la cantante de Joe Elkie Brooks Janis Joplin, Charlie Basie el poder de las mujeres no puede subestimarse, dice eh, Rob Halford, que si no me equivoco, vive en la ciudad de San Diego y bueno, eh, Miley Cyrus tiene una buena voz eso no solo lo dice él, A mí me ha sorprendido Miley Cyrus. Después, ¿cómo? a mí me ha sorprendido Miley Cyrus por después de su divorcio. Ahí ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ahí está. Can, you hear, can you hear us? Yes, sir. Awesome. Muy bien, bien, bueno. No sé por. <risa> qué bueno, okay, qué voy, bueno. Voy bueno, talking. los dejo ahí, todo suyo. Gracias, gracias por fin. Bueno, eh, tenemos de vuelta a Fifi Larru, que nos estaba contando What's un poquito funny. la historia de Wasp de que el baterista realmente tocaba, era un loco Tony Richard, y que tocaba con sangre, de verdad, se cortaba las venas el tipo y se salía a tocar. Y después, eh, que estuvo en la etapa de, previa a Great White con Dante Fox. Eh, así que él, él pudo ver el nacimiento de un montón de agrupaciones de los 80. Fifi, yes, okay. Sir. So you were, you were. Uh, I would like to know also uh, in the beginning of your time with the with the hair metal scene. You know, you're talking about OC. You means, you mean that you live in OC, right? Well, I live in Long Beach, right? So closest, Long... state, closest clubs were in OC. It's a Woodstock. Oh. Uh, Radio City, you know, I started going up to the Troubadour before the Troubadour started happening. Troubadour, that's when like Great Warts started hitting that. Uh, Striper, you know, Striper is another Orange County band. Uh, you know, if I could tell you some stories, you know, back in the day, I used to, you know, the girl that got married to Robert Sweet used to be one of my best friends. She's still my best friend. Stop really? Sweet. We used to go up to the Troubadour. Me, Starry, and this guy named Ralph, he used to date, well, not really date, they used to be really good friends, him and him and Starry. And we used to go like every fucking weekend to the Troubadour. Now, that was like a little bit at the time when I was in Dizzy Bitch. We'll talk about them in a second. So, yeah. used to hang out with my friends, Ralph and uh, Starry. We used to go to the Troubadour. And, you know, Starry started getting to know Motley Crue pretty good. She got on a video uh, I think, uh, smoking in the boys' room, she's in a, one of the school desks, she's sitting there. Oh, really? She's one of the students in one of the desks, but used to hang with her all the time, you know, I mean, her and Ralph, Ralph was a good friend of mine. <clears throat> wow. That was a very dizzy bitch time, and, um, so, Yeah. and, you know, Striper used to play Radio City, you know, and I used to work at Licorice Pizza, so. One time I went to go see them play, you know, you spend money on drinks and stuff. And, you know, like I said, I worked at Licorice Pizza, you know, and they had the marketing booth for a uh, striper, T-shirts and stuff like that. And I think his mo their mother used to do the merchandise. So, you know, I, had, I was down to my last three or four dollars. I went up to her and I said, hey, you know, I want a T-shirt. They had a, a purple T-shirt with the logo. I said, I'd like to get a T-shirt for me. I'll wear it at work, I'm not asking for free, but I, I don't have seven or eight bucks, I think that's what they're selling, I go, I got three or four bucks, will you take that, right? She said no, and I said, look, I'm going to wear the t-shirt to Licorice Pizza and promote the band. I only have three or four bucks now, that's all I have left, take that, give me a shirt, I'll wear it, she said no, so I'm going to tell you straight up, from that point on, I knew Striper was about business, it was not about Christianity. Because if it was really about Christianity, don't you think she would have still sold that shirt to me for three or four $4? The T-shirt probably cost that much to make, right? Yeah. She so weren't really going to take a loss. I didn't ask for a free shirt. I asked, you know, this is all I got. Now, here, think about this. It's all you've got. You want to help a Christian band out, promote them, but they won't take it unless you're paying the full dollar for the T-shirt. Now, think about that one. Ok, bueno, nos contaba un poquito que Fifi estaba, vivía en Long Beach, entonces la, los lugares que le quedaban más cerca eran en, en Orange County, OC, en, en la abreviación Orange County. Y que bueno, ahí, un, entre las bandas que él, él pudo ver en sus inicios, él es muy amigo de la esposa de, del vocalista de Robert Sweets, el, el, el, el, el baterista de... Gracias, gracias Fifi. Baterista está de, pendiente, de, ojo ahí, Stryper. ¿eh? ojo ahí que está pendiente. ¿Cómo? Está pendiente. Sí, <risa> él, él, habla, él habla bien español. Sí, ¿eh? habla bien no, español, no habla habla, Fifi. Pero... Sabe, sabe. Hey, you can call me pendejo, ¿no? understand. <risa> pendejo. <risa> sí, pendejo. Eh, bueno, entonces estaba, él es amigo de, de la esposa de Robert Sweet, baterista de Striper, y bueno, eh, eh, fue, empezaron a ir al, al Trubador antes de que Trubador sea el lugar emblemático que hoy, hoy es, y ahí tocó Striper, tocaron un montón de, de agrupaciones, eh, lógicamente, ¿no? Estamos hablando de los inicios de, de toda esta movida. Y que había una chica que apareció, que se hizo muy amiga de los Motley Crew, eh, y estuvo en el video, eh, fue una de las colegialas del video Smoking in the Boys Room. What fue el nombre de tu amigo? Vicky. su nombre es Starry Sweet, ¿verdad? Right? So... Starry Sweet. But she used to be really good friends with Motley Crue. I remember when we used to go to the Troubadour, you'd see Nikki Six, you'd see Tommy Lee walking around. But really, back then, they weren't really Motley Crue yet, right? I mean, because they were starting out too. I mean, I, back in the day, Blackie Lawless used to sit in the bar at the Troubadour way in the back before he was even, uh, even McGovern yeah. was. I used to go to the Troubadour and I see this fucking dude sitting in the back corner by himself most of the time, sometimes a, a bleach blonde girl would be sitting next to him, look like a witch. Now, I mean, she wasn't hot looking, she just looked like a run-down witch, sitting Ooh. next to him. And you look at Blackie, Blackie, black jeans, everything's black, right, and you go, who the fuck's that dude, right? He looks like he's somebody, What but what's he doing way in the back of the Trooper And he's not, you know, he really doesn't talk to nobody, and um, people go, oh, that's Blackie, right? I mean, think about that. I mean, he's just... He didn't live too far from uh, the Troubadour. He lived off like uh, Santa Monica and Franklin. When I was in this band, other band, like I said, I went into his apartment once because they went in there and they knew these guys. This is the Rick Fox uh, story about calling the band Wasp. Now I had a little thing to do with that. People, I never told anybody. I'm not gonna take, take any fucking credit because back in the day, like I said, I used to jam with some people in Long Beach and Lakewood well, I had this crazy friend of mine we used to go see bands like Four Play, A La Carte those were all Orange County bands <clears throat> and this guy's name was uh, Guy Lanson and he converted his studio we used to put drywall up in the studio in his garage and he he got uh he, he called it Wasp Studios because of the wasp around the fucking house you know the, underneath the eaves So he called his studio Wasp Studios. This is before there was even a Wasp band, right? Mm. <clears throat> so one time, I hung out with these guys in this band that I was first jamming with. We all sucked. It was a fucked up cheesy band called Actress, but they knew Blackie somehow. And this is before Wasp was playing and practice, because they knew him from, uh, I think, Sister, the band's sister, right? I didn't see that. We go to this guy's apartment, and it's a little rundown apartment. Uh, studio apartment, Blackie had this throne, and he said it was Peter Chris's throne from the back of the Hotter Than Hell album where Peter Chris is like this with a naked girl and then there's a throne by him Whoa. behind Peter, and he said that was his, that was Peter's throne from the Hotter Than Hell album. He swore that was the throne that he said. So we go in the studio apartment, Blackie's sitting on that throne. And he had a little loft. He had all these books. He had a little bookshelf. And I looked at the bookshelf. There was everything there, like German books, Nazi books, uh, you know, all kinds of weird books. I'd go like, "Fuck, what's this fucking dude into?" And I look at the corner of this loft. It was open. It's probably it was his only place he sleep. You go up a ladder, and it's the loft in that single studio apartment and there was that big, huge swastika flag. It was red with the uh, the SS's, right? Or it was that uh, German sign. So I go, man, this guy's fucking, I mean, okay. I used to see him at the Troubadour, but now I'm in his fucking apartment. He was cool as shit. To these two guys, he, he made their speaker cabinets, like fake Marshall cabinets. And I guess one time they lent it to him and they never got it back when he was playing those wash shows at the Troubadour he would just put all these stacks in there. It didn't have to be Wasp's stacks or his stack. He'd borrow all these fucking stacks. He made a couple of them, sold them to these two guys, and he had, they ended up letting him re-borrow it, and, and they never gave them back. But uh, when I was in his apartment, he was going, yeah, we I got this band together again, and I uh, got it with Randy, and we just- uh, they, Yeah, yeah. And then these two guys, they went to New York once, Because they were a Twisted Sister fan. I almost went with them, but I didn't go. They so met... Blackie, Blackie Lowly was a Twisted Sister fan? No, the two kid, the two guys that I was in a band with oh, okay. called, called Actress, right? They were friends with Blackie. So they went to New York to go see Twisted Sister play. But while they stayed in New York, they walked around a couple of stores. And that's where they met Rick Fox. I think Rick Fox was working at a fucking shoe store called like Tom McCann's or something. And they walk and they see this guy with long black hair and they're going, fuck, that looks like Punky Meadows. Because I know this story. They talk, I, I can't forget this shit. And they said, they met this guy. So when they're at Blackie's apartment and I'm there, I'm listening to all this bullshit, they said, "Uh, I think they actually introduced Blackie to them to uh, uh, Chris, uh, to... Rick Fox earlier and Rick Fox is already in that production of Wasp that uh he said, Yeah, I got the guy that you recommended to us. He flew out here, and that was Rick Fox, staying with them. and then he said, We're thinking about a name uh for Wasp. I mean, before it was Wasp, we're thinking about our name for our name band. The band, yeah. And I said, I'm gonna tell you what I said, I said, Why well, I got a good name and he goes what's that i rehearsed at my friend's studio and it's called wasp studios right and he he looked at me and he goes you know that's the second time i heard that name this week now this oh. is to verify rick fox never knew this story but that's to verify rick fox's story he goes second time i heard that that name first time i heard it was a couple of days ago Rick went outside, stepped on something, and it was on the ground or something, or got stung by something, and it was a fucking wasp. He came back in, he told Blackie, I got the name for the band, Wasp. I just got stung by it. And that's true. So that whole thing about, wow. I'm a second, I was there, right? Now, I'm telling you, I thought I pretty much came up with the name because my friend Guy Lanson, and, and you could talk to the guys in Four Play, this guy, George. Uh, uh, George that used to play bass with uh, foreplay, he used to go to the crazy Manson Lanson's house and his, his studio in his garage was called Wasp Studios and then once again, this is before there was even a Wasp, right and like I said, I was with those two guys and I mentioned that name and when we left, those two guys go wow, I think Blackie's going to call his band Wasp, he really likes that name he heard it twice think how powerful that name is And you you probably had something to do with it but pretty much i think rick fox did because he did say a couple of days before you heard that naming so i was the second one to feed the name into blackie's name i mean blackie's brain you know but won't yeah. ever give credit to anybody he is i don't know me and him are like blood brothers wow He's my ex-girlfriend once, and now you know i'm kind of related but i'm not going to mention that part of it <laughs> okay let me let me see what i can translate Um, bueno, primero voy a terminar la historia de de, de uh, Let me finish with the story of Striper and I'm gonna yeah. talk about the wasp. Eh, el tema es que eh, con Striper ahora les hablo de, de toda la historia de wasp, que estaba él en un concierto y le quedaban cuatro o cinco, tres cuatro dólares y quería comprar una camiseta y la que manejaba la banda, creo que la esposa del cantante. Ah, la madre, oh, the mother, the mother, Motherfucker, you know Spanish more than me. Ok, <ríe> eh, la madre eh, le dijo: No, mira, mira, tengo 3-4 dólares. La voy a, yo trabajo en una pizzería que viene todo el mundo, va a ver la, la, la camiseta de Striper y la voy a usar siempre para promocionar a la banda. Y le dijo: No, no, si no tenés todo el dinero, no te la voy a vender. Y ahí es donde se dio cuenta que es Striper era solo y por exclusivamente una cuestión de negocio, sino una banda cristiana como se promocionaban ellos. Vamos con la historia de Wasp. La historia de Wasp es que en el Trubador, eh, todos iban al Trubador y de repente muchos todavía no eran conocidos, en el caso de Black y Laulis, él, conocía a, él fue con unos amigos, si no entendí mal, a, al Trubador, lo ve ahí y bueno, se empiezan a... a se conocen y terminan yendo al departamento, a la casa, bueno, donde vivía Blackie, que Blackie tenía una especie, era vivía en una especie de, un mono ambiente un estudio, como se le llama acá, y en una partecita, chiquito. una escala, chiquito, small, small studio. And you, you mentioned he used to sleep on, uh, on like, the only bed that, that studio apartment all it had, was a bookcase, small bookcase with a bunch of weird books on it. Yeah. To me, it was weird. It was all the German books, Holocaust. Yeah, Nazi. Yeah. I mean, think about it. I mean, that to me is weird. Like, a young kid in high school, you know, come after high school. I I, I was, it was already, like, I think, uh, 79, 80s around that time. So, you know, I'm high school, I, this the first time I see shit like that, right? Huh. So, you got to be a little chistoso about that stuff, right? Yeah. But a little, little apartment. The, there was no bedroom, so there was a loft, and the loft is like, Usualmente you sleep in the loft, ¿verdad? Right? Okay, open. okay, eh, bueno el, okay. German black eh, was up there. Entonces, eh, eh, eh, bueno, Blacky dormía en una especie de, de ¿cómo se dice? Fisu? Eh, lock, en, en español, sería en el, en la, como, hay un nombre, bueno en una partecita de arriba que era muy chiquitita el apartamento era muy chiquitito Sí, como una cucheta, sería como una cucheta Una cucheta, la sí, es sí, una sí, cucheta pero era, era arriba Sí, sí, en la y parte de arriba tenía libros, ¿no? Sí. Y dice que tenía libros alemanes, libros de nazis, tenía onda, la doble S Ah, como el altillo, como el altillo del, del lugar El altillo, claro, en el altillo, bueno eso sería el lock, allá arriba y, y tenía eh, libros muy, muy locos. Y él tenía... Fifi tenía... Era joven, tenía 18, 20 años. Eh, recién estaba terminando la secundaria. Y, y de repente se encuentra en, en, el, en el departamento de, de Blackie, con sus amigos. Bueno, después me cuenta la historia de que, de alguna manera, Fifi colaboró para que Wasp tenga ese nombre como banda. Porque... Blacky estaba buscando un nombre para una banda y resulta que Ricky Fox, un amigo en común, eh, justo tenía un estudio de grabación. Eh, Ricky Fox had the, the studio, the recording studio. No, no, Rick Fox lived in the studio with him, because oh. Rick Fox flew down from New York. And he, I'm gonna tell you, Rick Fox and Blackie like were the best of friends. Those guys used to walk the Rainbow, the Troubadour together, like like brothers. Okay. For Blackie to do what he did to Rick Fox, like outcast him, was horrible. And he calls himself a Christian now. He, he owes Rick Fox a debt of gratitude because okay. Rick Fox, when he came, well, Blackie either flew Rick Fox out or Rick Fox flew himself out. Rick Fox had his own style. He looked just like uh, Punky Meadows. And he used to get all the girls. So whenever him and Blackie were going out to the Rainbow, or the trooper, all the bitches were looking at Rick Fox, right? So that might have crushed Blackie's ego a little bit. because you know, now when he- La Blackie, Wasp, Blackie Lally's ego is like this small, right? I don't know that. You <laughs> could ask somebody else about that, but I, I wouldn't know that. But um, his, his ego is about him. So when he had Wasp, he basically was the main guy. He made Wasp as the main guy. Think about it. Don Costa, when he was in Wasp at the uh, at the Woodstock. Fuck that guy alone. People were looking at him, but he. I think he quit to join Ozzy Osbourne. Don Costa, you know. Don Costa. I think he went on tour for with uh, Ozzy Osbourne for a few months, and then that was over. But that fucking guy was powerful too. He came from Great White when they were called Dante Fox. I saw that stuff. I mean, you know, a lot of people mention how they've seen this, and they. I mean, you can't go back in time and say you were there if you weren't really there, you know? When you see Wasp play the first show and they kicked out Randy Piper and it was Blackie playing bass the first show with Chris Holmes and Don Costa and Tony Richards. I was standing next to uh, Randy Piper. So was uh, Jack Russell was at the first show. Oh, really? So, We came out after Wasp played. I'm gonna tell you, Randy Piper looked like he was fucking crying. He couldn't believe, he, I mean, he gave up his rehearsal studio for Blackie to start the band. Then he kicks him out and then he does the thing where he plays bass and he has Rick, uh, Chris Holmes. And then he kicked out Rick Fox so Rick Fox had nothing to do with it anymore. And then he had Don Costa and Tony Richards and Uh, Randy Piper went to the first show at the Woodstock, Jack Russell was there. There's a story that after the show, we walked out to the parking lot and there was Radio City had some punk bands playing and these punk rockers saw us. We were hanging out with Jack Russell and these punk rockers were calling us queers or something. Jack yeah. Russell, Jack Russell said, fuck you. And he went to the biggest guy and he started beating the shit out of the punk rocker. And that was it. Jack Russell was a, a, a mean motherfucker back in the 80s. I mean, wow. he, he protect, you know, a lot of people want to tell you back in the day, the rock scene was beautiful. Everybody was cool to each other. It was doggy dog. Punk, <laughs> did, punk rockers didn't like metalheads. Metalheads didn't like the punk rockers. Metalheads didn't like the glam bands. They they weren't all united. It was everybody out for their fucking selves. The band magazines wow. had. I, I mean, I'm gonna categorize Dizzy Bitch. They, they had queer bands. The bands that liked to be like uh, New York Dolls. Dizzy Bitch was like that, dressed yeah. up in lingerie. I swear I wouldn't be caught dead dressed up like that nowadays, but back in the day you you get chicks out of that. I mean, it was about there was bands called Ruby Slippers uh London uh fucking uh, there was all kinds of glam bands they were just rated x all these fucking bands Then out from nowhere you get bands like leather wolf they wore jeans and and leather jackets and they were an orange county band they yeah. they, they got pretty popular they probably yeah. didn't make it to fame but i mean they came out of orange county too so there was a mixture there was punk there was metalheads and there was glam back in the early 80s. Wow. So I was part of that early 80s scene. Like, yeah. talk, talk your stuff. Ok, <risa> vamos a ver, bueno, a ver, vamos a terminar con la historia de Wasp, pues siempre voy atrasado con Fifi, Fifi realmente tiene un montón para contar. El tema es que eh, había un, un, los estudios, Wasp Studios, y, y bueno, justo Rick, uh, Ricky Fox lo, lo pica a una avispa, entonces le dice a, a Blackie de ponerle el nombre Wasp a la banda, y de repente a los dos días, Fifi le dice, este, le dice, ¿por qué no le pones, mirá, está el estudio Wasp, y por qué no le pones a la banda Wasp? Y entonces Blackie le dice, sí, mirá, es la segunda, sos la, es la segunda vez que en esta semana alguien me propone el nombre para la banda, lo cual terminó siendo, lógicamente, Wasp. The Wasp, ahí me contaba que él estuvo en el primer concierto de la banda, donde estuvo eh, el vocalista de, de Grey White, en aquel momento todavía estaba creo que en Dante Fox. Eh, y, y bueno, el tema es que salieron después del concierto al estacionamiento, había unos punks que estaban tocando en otro lugar cerquita de ahí, ahí nomás, y les gritaron que parecían un grupo de maricas... Y, y bueno, el vocalista de Grey White enseguida agarró y se empezó a pelear y se terminó a las trompadas con todos y lo que decía después Fifi en lo último es que si la gente creía que en los 80 que todo era, pintaba todo de rosa nada que ver, ahí era, cada uno se comía el que podía es decir, en el sentido doggy dog es como un sentido de que perro come perro eh, eh, los, los punk odiaban a los metaleros los metaleros odiaban a los lameros los lameros odiaban a los metaleros eran todos contra todos así, nadie, no había, estaba cada uno por la suya y ahí nos está mostrando Okay, this is this a bitch yeah I don't know if you get the glare there you go That yeah. was, uh, how do we get the glare there you go the... a little bit down like like this look at this look at my hand like this there we go a little bit more there we go yeah okay uh, You gonna put it downer it is a downer <laughs> no but like this you get no no no no no downer like this you just flip it like like move it toward from the from there, the top right there. there we go yeah we have was dizzy, bitch. do you recognize me I don't think so yeah yeah I love I love you look better blonde. No, that's not me. You know how that you're the guy's, one in the yeah, on the left side. Yeah, yeah. That guy's name is Tim. He he passed away a few years back. His name oh. is Tim Tation, the blonde hair guy. Tim Tation. <laughs> oh used, we used to hang out at the Troubadour all the time with uh with uh, uh Faster Pussycat, Tammy Downs before there was Faster Pussycat. Oh really? We hang out with Mickey Finn. And uh, the guitar player from uh, uh, what's that band? Uh, Jet Boy. They came from Jet San Francisco. Cis oh, in a me Cadillac. too. Me <laughs> <Finn>. <laughs> yeah, we're his And then the guy next to Tim was a guy named uh, Hondo. Hondo. Hondo Blackout, right here. Yeah, yeah. No, no, that's feet through the roof. That's Hondo you. Yeah, right that here. yeah, yeah, yeah, Hondo. Yeah, you know. Okay, you got that. So Hondo. Hondo back in the day used to go out with this chica named, get this, Kiki Rose, right? Kiki Rose. Yeah, Kiki Rose. Get, do you understand what that last name means? Rose. Yeah. Where like do you Axel think? They, where do you think Axel got Rose from? Oh, from this Kiki. From Kiki. And you know what? A lot of these people always claim they know about fucking uh, Guns and Roses and all this shit. No, I'm going to be honest with you. I never was really a Guns N' Roses fan. But I'm going to tell you a little story. Yeah. So, when I was in Dizzy Bitch, a lot of girls came from Albuquerque, New Mexico, right? They they ran away. Or they, they just liked the rock scene. They all wanted to go to Hollywood and get a taste of it. Because you had MTV back then. They started seeing these rock bands and they all come from Albuquerque, New Mexico. I met a girl named... Anne. She Anne. was friends. Yeah, a girl named Anne. I used to go, what's your name? She goes, Anne. And I go, Anne, what? Like a joke, right? Yeah. So Kiki Rose came into my licorice pizza store once walking around. She looked like a little bird, her hair all flocked out, real skinny. Pretty girl. She was a really pretty girl. But I don't think she had a taste of the rock scene yet. She just came from Albuquerque walking around the Lakewood mall and she had a couple of people hanging out with her about a year later I run into her and she my my hondo blackout starts talking to her and the next thing you know they start going out right so back in the 80s I'm going to tell you how funny the 80s were so back in the 80s she went out with hondo well they do their thing have sex and stuff she'd hang out in his apartment then she split i'd be at his apartment and she'd be calling hondo talking to him on the phone and she's over an apartment with guns and roses hanging out with guns and roses oh. she's talking to him and he'd go she's at another fucking band's house right now and he was liking her and he's like she's He goes, I can't believe that bitch. She wants to be going out with me, but she's going out with the other rockers, right? So the funny thing about that, Axel Rose got Rose from Kiki Rose because she used to hang out there so, so much. And there was another little story. Kiki's grandmother died once and left her an inheritance, like $10,000. And this is before Guns N' Roses was like big. And she gave them money to go buy gear and stuff. And they never gave it back. So wow. I, you could look at it like they were users, right? Yeah. But then you could also look at it why she gave him money away. She told me later down the road, because I always kept friends with her. I'll tell you a little story about that. But she told me, you know, all I wanted from Guns N' Roses, she died of heroin, but she goes, the only thing I ever wanted from Guns N' Roses to give me a PR job. I wanted to be a, a, a publicist for them, right? Yeah, She go, I didn't want my money back. I just wanted a job. They didn't give that to her. Right. So, I mean, think about that. You know, it's a cruel world. Rock and roll's. I mean, people think it's all lovey-dovey. Everybody helps each other. But it, there's takers, right? Yeah. You take. There's times that I'd gone out with girls and Hondo, Tim, we'd go out with these girls and I used to name girls like, like characters. I I'd see a girl her face, I'd call her Huckleberry Hound, like the cartoon, right? Yeah. And then we'd hang out with three girls that always come around, We drink, we party with them, and I'd call them the Care Bears, you know, because they always cared for us, right? <laughs> Guess what the Care Bears used to do? They used to go to another band and party with them. Guess what band that was? Poison. Poison. Huh. Poison used to use Not used, but Poison used to get bands, I mean girls, to buy groceries for them. They used to, all, they used to have a rock and roll apartment across the street from the, uh, not cross street or same street that uh, rock the Rock and Roll Ralph's on Sunset. Oh, yeah, right here. Yeah, they didn't live too far from that. And I, we went there one time. We were all dressed up. We came from the, uh, we came from the, uh, Troubadour, and we hung out with Poison in their small apartment. All those guys were staying in an apartment. I don't think Cece was in a band yet. And they looked at us, because you saw the picture I showed you of Dizzy Bits, right? Phoebe, can, can I just translate something? Go ahead. Because otherwise I will, I will forget, no, you know, yeah, it's, it's a, I know. They are great stories, and, and I want to just, yeah, you know, give a translation. She, bro, she deserves it, you know? Yeah. She so, died thing. I mean, I feel sorry for her. Oh. Bueno, estaba, nos estaba contando otra historia de las tantas que, que él ha vivido, el tema es que él, él las ha vivido, no es que son contadas por... Bueno, ahí nos estaba mostrando la foto de su banda, dice Beach, él era el último de este lado, el que tiene la cara más blanca, el rubio del medio era Team Temptation, que murió hace unos años, y el otro es Hondo, Hondo es el que está del otro lado, que se parece un poco a a uh, Eddie, Eddie Ojeda de Twisted Sister más o menos para que lo ubiquen. Well, y, Tim, like Randy Rhodes. Look at that. Tim, yeah, I was saying Hondo looks like uh, Eddie Ojeda from Twisted Sister. Yeah, Hondo, yeah. Hondo, yeah. Bueno y Hondo eh, empezó a salir con una chica llamada Kiki Rose y me pregunta a mí si le suena algo Kiki Rose y era porque bueno de ese del nombre de ella sale Axel, Axel pone Rose por Kiki, ¿ok? Y Kiki está saliendo con Hondo, que que estamos viendo ahí, el primero de la, de, bueno, de la pantalla que ustedes están viendo es el primero. Y que bueno, él está, está saliendo con ella y de repente ella eh, termina con él y le dice, mira no, no, ya estoy con otra, estoy, estoy con otra banda, dice, ¿quiénes son? Los Guns N' Roses. De la chica, bueno, empezó a, a juntarse con esa banda, mientras se juntaba con él, y él mucho, bueno, no, no estaba muy contento con esa situación, y después eh, se puso a contar, es ok, I, I already finished the, the Hondo story, eh, y ahora este, nos, cuenta, me, nos cuenta que a, a, a las chicas les ponían todas, le ponían un, algún tipo de apodo, eh, entonces aparecieron unas que eran como unas ositas, que porque los cuidaban y resulta que la chica esa con la que creo que empezó a salir él si no me equivoco eh, se empezó a juntar con una banda llamada Poison que todavía estaba muy muy a, al principio de los 80 que la banda se ubicaba acá a unas cuadras de acá donde está el, el Rock and Roll Ralph que es un supermercado una cadena que se llama Ralph pero este en particular se llama Rock and Roll Ralph que eso lo descubrí este año también y, y bueno, es un poquito la historia que nos estaba, cont nos estaba contando ustedes en inglés, los que hablan inglés obviamente lo van a entender eh, y me parece que empezó a hablar un poco de C.C. Deville, nos va a contar porque C.C. Deville tocó en el disco de él, si no me equivoco C.C. play on your album, right? Ok, yeah, but we'll talk about it in a second, uh, so let me get a little bit of Guns N' Roses, so you oh, Okay, ok, hey, vamos hey, ok, vamos a hablar de vuelta de los Guns eh. my, my, my guitar player Honda Blackout we went out one night Kiki, and she goes, let's go see Guns N' Roses. They played off the 605 freeway off of Anza. And I forgot what the little club was called. I think it was called Timbers. What CD? What uh, you know what? It's down off the 605 yeah. in Anza. I don't know what that area, it's like an industrial area, right? Okay, there was, okay. There was a club called Timbers. Timbers, okay, for el the 605 the freeway. I think that's what it was called Timbers. Timbers. Uh, so we went, yeah. we went inside and, and Guns N' Roses was the first band to play or was the only band playing there. We went into the club. There was pretty much nobody fucking there, dude. Oh, this, oh. this is way pre-famous or anything. Nobody fucking there. I even think it's before Slash's hat and all that stuff. I even think it's before Slash called himself Slash. Because I got another little story about that. So we're going to the okay. club. We're counting, me and Hondo are counting, how many <laughs> people are there. And I think, including me, Kiki, and Hondo, there was probably two roadies and a girl. There was probably five or six people. If you <laughs> count the band, 10. 10 or 12 people there, right? Wow. We stayed to watch the show. They played. Back then, I didn't think it was much, nothing much. It wasn't this story that you hear everybody going to the Troubadour they saw them or the Roxy and they were all great speakers blowing crazy. I have a different story. I, I didn't think they were that, but you know they probably got a lot better. Hey, they made it, I didn't, but I saw the beginning where yeah. a lot of people want to say, I was there, you know, Fuck. So that being said, like I said, I worked at Licorice Pizza. My owner, the manager that I worked with, she was a blonde hair lady and I used to call her Big Bird because she was a tall punk rocker. Her name was Wendy and her last name was either Henderson or, or, or, or yeah, Henderson or her Harrison. Harrison, Wendy Harrison. Yeah, one of those two, Henderson or Harrison but her okay. name was Wendy, she looked like Big Bird. <laughs> she was my manager at Licorice Pizza, but before that she was manager at Tower Records and Sunset. Oh. Do you know who worked there? Yeah. Slash, right? No, slash or Axel? Was, huh? Slash or Axel? No, sla Slash, Slash, so I, I was told Slash, she was Slash's manager at Tower Work Records and Sunset, right? And okay. I got a little story about that. So when she became manager at Lake Licorice Pizza, you know, I used to talk to her. She always that by then, Guns N' Roses got a little bit bigger. You see the ads and band, they'd be playing the Troubadour all the time. I didn't go, but she'd always go. Oh, you should see my friend's band. They're really great. It's called Guns N' Roses. They're really great. So one time I went out with, uh, with her, her friend. And I think temptation came, and we went. No, I don't think temptation. It was just me, her, and her, her friend Fiona, and we went to go hang out. I, I had a van. Everybody always wanted to go with me somewhere because I had a van. I could drive, right? So we drove to the uh, drove to her apartment to go pick something up. Where I met her at her apartment, and it was off of Franklin, the old Franklin building or something. It's old, uh, old historic. Uh, Apartment, right? One of those yeah. old buildings with the elevator, with an old elevator. They open up the wire, the wire gate, and you go in the elevator. And you close it. Yeah. You go in a room, and there's this guy sleeping on her fucking couch. Oh, I was there. This happened. <laughs> it wasn't. He was not called Slash back then. His name was Saul. Whatever the Saul. fuck he called himself, Saul. right? That's a. He was, yeah. I don't know the fucking last name. All I know. Is this guy was crashed out in her fucking apartment on a fucking couch. Everybody could say they saw Guns N' Roses. And I, I saw this guy before he fucking was anything, sleeping on somebody's fucking couch. So my, my manager's couch. So she, he, he, and I'm gonna tell you, the guy was nice. He said, hey, what's up, right? She goes, hey, you wanna join us? You wanna go hang out? We're going bar hopping. He said, no, he just stayed there. But he was really cool dude. I mean, but that happened, okay? Yeah. So, pre-top hat, pre-bullshit, pre-slash, just his name's Saul, right? Yeah. So, go back a little bit farther. So, one day, I get I get kicked out of Dizzy Bitch for probably half a year. Wendy you get kicked out? Yeah, kicked out. Because okay. we were playing the Waters Club. And this fucking, we played the Waters Club. We were big, it like half the year half the club was full this guy comes up to me and says hey I like the band I want to give you guys a record deal and he gives me his fucking card so I give the card to Hondo and Hondo and Tim they said fuck we're gonna get the drummer that we had before and they record a fucking record without me later they said we wish we would have did it with you because it would have probably been more popular because I I used to get a lot of friends to come see us play And when it came out the record, the drummer that they had before me, and then they got after me to record the record. He was actually technically technically a better drummer, but he was a so much of a fucking loser that after they recorded a the record, he went and got high, didn't do any promoting. He fucking his drums were like tin cans, right? I, I had this beautiful drums and I I have it. You're gonna see the video, so. Going back to the story, so I'm uh, working at uh, Licorice Pizza. Wendy comes up, goes, "So you're not in your band, dizzy bitch, anymore? You know, I know a band that's looking for a drummer. True story." And I go, "What band?" She goes, "Guns and Roses." <laughs> I can get you an I can get you an audition. This is pre steven Adler, right? pre steven okay. okay. I can get you an audition with Guns and Roses. And then first thing I said, okay, where do they rehearse? Oh, I don't know, because she's like a dingbat, like Big Bird, oh, I don't know, maybe in Hollywood somewhere. Second question I asked, where do they fucking live? She goes, oh, they live in their car. <laughs> Think about that, Guns N' Roses, some of the guys in Guns N' Roses used to live out of their fucking car. In their car. And I heard that and I said, I ain't gonna go audition for a fucking band, that lives in their car, right? Not, not yeah. saying that I would get the opportunity to even be in the band, but she could have placed me in there, right? But I wouldn't have been. Wow. I wouldn't. I'm not into that type of music. I, my thing is not sex, sex and drugs. Mine's sex, some drugs, party, and go pick up chicks. I'm not a hundred percent drug band, right? Right. Even Beefy right. Larue. I don't sing about dr drugs, I'm pretty much anti-drug, I'll right. smoke pot, weed, Tim, on another hand, he died of heroin, but that's a whole other story, you know, when people do that, you can't stop it, Yeah. Kiki, yeah. she was a heroin addict, now I'll go into that story a little bit, she, she introduced me to Lemmy from Mortarhead, she, she actually went on tour with fucking uh, Iron Maiden, right? Okay, who? Iron Maiden. Kiki. No, no, Kiki. Kiki Rose. Kiki Rose. That's how popular Kiki. She was a groupie, right? She yeah, latched yeah. on to every rock star, thinking she would be famous or get a job. That's why I said that she got... Rock and roll is a vicious world. Back in uh. the 80s, people used people to get to where they want to go, right? It wasn't everybody help each other, let's be famous bands hated each other they all wanted to out promote each other i mean kiki uh she went on tour with iron maiden uh she told me she had in her stomach bruce dickinson's baby and she aborted it because she didn't she loved him as a friend she didn't want to take advantage of him i don't know if this she told me this right but i don't want to i threw it out there But she told me she aborted the kid because okay. she loved Ma Iron Maiden, right? Yeah. Ozzy played at Irvine Meadows. Kiki goes, I'll Irvine get you Meadows. backstage. I'll, I'm going to introduce you to my friend backstage. So Kiki at the time was in heroin, and she'd get me backstage. The whole thing back in the day was try to get backstage and meet people, right? So I yeah. give Kiki a hundred bucks so she could score her heroin, she's going to get it any way she wants anyways, so I give her 100 bucks, she got me backstage, she walks me straight into this bungalow at backstage at Ozzy Osbourne, and goes into this bungalow, and it's fucking Motorhead's fucking dressing room, we go in there, and there's fucking Lemmy, she introduced me, this is my friend Fifi, and I, I was saying hi to him, and he's, It's cool as shit, and I told him, hey man, I work at Licorice Pizza, do you know your fucking leather album just goes off the fucking shelf, right? And he goes, you know what? I wish. He goes, you know what those fucking kids do? This is what Lenny said, you know what those kids do? One buys that fucking record, and then they all make copies on cassettes, and they give them to each other. So he said not everybody I did that record. I think that record back in the day was pretty expensive the leather album right yeah so, so one kid would buy it and they'd make his copies and they'd give it away he knew that he said if they didn't do that I'd be fucking so rich right now I go but well, you're a nice guy right because yeah. that song nice guy go, you're a nice guy because man yeah. I ain't no fucking nice guy <laughs> so he was the coolest oh my God. That guy Kiki okay I would let like you ask you um uh, I'm going to translate just as soon as I ask you this and then you can continue But um I would just like you get about yourself okay Uh let me let me get back with the people in Spanish and then I'm going to ask you a little bit about yourself Yeah eh, nos estaba contando entre las historias porque arrancamos oh yeah. le diera preguntarle a él acerca un poco de su vida de, de de su parte musical ¿no? Pero bueno, empezamos con un montón de historias jugosísimas, les, les sugiero que cuando termine el programa en vivo lo vuelvan a ver, lo vean desde YouTube, lo vamos a colgar como siempre en YouTube, porque las historias que él cuenta son buenísimas, es un montón de información que yo la sigo, la puedo seguir, después bueno, termina de hablar y trato de acordarme lo que puedo, pero hay un montón de cosas que por ahí yo no las puedo traducir porque me olvido y están buenísimas, un montón de historias que están buenísimas. Estaba hablando, como habrán escuchado, habrán comprendido de los nombres, de Ozzy, de Lemmy, de May, de bueno, esta Kiki Rose, lo, lo, eh, le dijo que si quería hacer una audición para una banda que ella conocía, bueno, la que habíamos mencionado, que eran los Guns N' Roses, antes de Steven Adler. Y él le pregunta, bueno... Like Wendy Harrison, mi manager. Ah, ok, ok, ¿sí? Es difícil retener todo. Sí, pero el manager de Licorice Pizza, Wendy. La Wendy, que era la manager de él, de Licorice Pizza, donde él trabajaba, también fue manager de Tower Records. En Tower Records él dice que Slash trabajaba ahí. Yo tenía entendido que trabajaba Axel, pero no importa, el tema es que ella le dice para tocar en una banda, para hacer una audición, y él le pregunta, bueno, pero ¿y dónde, dónde tocan? No sé, tal vez por Hollywood. Y Pero ¿dónde viven? Y dice, mirá, no sé, viven. sé que unos viven en el auto. Así que estaban... ...miembros de los Gansarroces viviendo en el auto... ...tratando de salir adelante... Y, ...y él le dice... ...obviamente que no, no, yo no voy a tocar una banda... ...donde los, los músicos viven en el auto... ¿no? ...eran homeless, eran sin... ...no tenían casa... ...y bueno, esa es otra historia que nos estaba contando... ...Fifi de... ...de, de, de las tantas que contó... Eh, ...estaba contando una... ...ahora sí creo que si no me equivoco con Kiki... ...que, que ella era una grupi... ...estaba con, siempre buscando... ...con quién relacionarse y en ese momento... Él, como todo el mundo, lo que buscaban siempre era lograr estar en los camerinos, en lo que se llama backstage, para relacionarse con otros músicos. Y en una de esas estuvo eh, la gente de Motorhead. No le entendí bien la parte donde quedó embarazada y abortó, eh, pero creo que quedó embarazada. Cuando se fue embarazada, Kiki, Kiki right? she yeah, got Kiki Rush, she came de Albuquerque, New Mexico Sí, pero ¿quién fue uh make a um, who got pregnant and uh, didn't take the she, the baby yeah, she she told me she got she went on tour with Iron Maiden and she got pregnant with Bruce Dickinson right oh Bruce Dickinson okay, okay. But okay when... she aborted it she aborted it yeah yeah yeah yeah. Because I she didn't want to take advantage of him he was she loved the guy right and look she had a heart of goal you know She got mixed in with drugs, right? Like I said, you know, she was going to buy heroin no matter what. If I gave her $100 bucks and she got me backstage, she went with me, got me backstage. We'd take her back to her apartment, and I, I swear, I see it. She'd shoot her toes with fucking heroin, with the needle. She'd wow. ask me, you want some?" I go, get the fuck out of here. Yeah, <laughs> yeah. You know, because like I said, I'm not into that, right? Yeah, no, no. But totally. I made sure she was safe in her apartment, you know, She offered sex, and I said, fuck you, I don't want that either. <risa> right? I mean, you don't, you don't have sex with people that are fucking strung out and, and drugs. I mean, you can catch shit, like really bad shit. Yeah, yeah. Bueno, entonces me contaba de que esta Kiki Rose había quedado embarazada de Bruce Dickinson, pero abortó porque no quería sacar ventaja. Ella realmente lo quería y no quería sacar ventaja de, del cantante Iron Maiden. Y bueno, contaba que ella era una, una, tenía un corazón de oro, pero era adicta a la heroína, le ha ofrecido heroína, le ha ofrecido sexo a, a, a Fifi, obviamente él, él se negó a todo porque él, eh, drogas, mucho, él no está a favor de las drogas y, y que, bueno, tampoco quería tener sexo con alguien que se pinchaba porque podría agarrar un montón de enfermedades que estaban dando vuelta por ahí. Le voy a preguntar un poquito acerca de él. Vamos a hablar un poquito de Fifi La Rue, como Fifi La Rue, porque me imagino que en algún momento vamos a tenerlo de vuelta en el programa. Tenemos pocos minutos ya para terminarlo. Hoy va a ser un programa muy atípico. Y, y quiero saber un poquito de él, ¿no? El, el, el, el nombre de Stage, por qué se puso Fifi La Rue. Este, le voy a preguntar un poquito del disco, que lo tengo acá, ahora lo voy a mostrar. Mientras estuvimos hablando, estoy, estamos escuchando de fondo... Aparte a de su música, ¿no? Como él está en los videos que ha hecho. Fifi, how do you take your stage name? Okay, I got that back in the day. I mean, everybody likes to ask that. I got that back in the day when I was in Dizzy bitch. Yeah. I in my garage. Like I said, Temptation already had his name. Temptation, yeah. meaning blonde-haired guy getting the girls. Name Temptation. Hondo, blackout. Hondo yeah. blackout, because he used to get fucked up, and the next morning. He wouldn't remember anything, so Hondo Blackout. Hondo Blackout. <laughs> Back in the day, I had two little poodles, my mother's poodles, running around. And Tim goes, hey, we're going to call you Fido, right? And I yeah. laugh. We're going to call you like your dogs. And then he yeah. said, we're going to call you Fifi, right? And I go, oh, no fucking way, that's <laughs> gay, that's too gay. That's really, like, that's, okay. that's, that's too much, right? So, but they were hassling me like every week all week they're hassling me so me tim hondo we go to the, the troubadour one night we're sitting in the bar we don't even go in the club most of the time you're either hanging out in front you don't want to see the bands here's the other thing a lot of people used to go to the troubadour didn't even go inside they just hang out the, the bar yeah, nikki the six would hang out the bar like i said Blackie Lawless would be down the corner. They don't fucking go inside and watch the band. It's yeah. about them, right? Yeah. So me and Tim are hanging out. And I'm sitting in the bar. Tim's next to me to talking. And this beautiful blonde sits next to me. And she fucking goes, I go, I'll buy you a drink or something. She goes, what's your name? And I go, Fifi. Because they were bothering me. I said, I'm going to just say tell her, Fifi. She goes, that's not your name. I go, if I can prove that's my name, can I get a kiss? She goes, you're on. Tim's right here, and I, I tap him on the shoulder. I go, and I'm going, God, I hope this fucking guy says Fifi because he's been harassing me. And I hit him on the shoulder. And I go, hey, man, what the fuck's my name? And he goes, Fifi. Next thing <laughs> you know, I'm kissing this blonde girl. Uh, look, dude, back in the day, you don't think But it's all about back in the 80s, you could say everybody wanted a record deal. Bullshit. Everybody just wanted to get laid, get pick laid. up girls, get fucked up. If it happened, it happened. But back in the 80s, I don't really think there was a mission to get signed. Quiet Riot, <laughs> yeah Moss, uh, Great White, Striper, Rat, Motley Crue. Once that started happening, bands wanted to get signed. But before that, it was just a big fucking party, right? So yeah. all of a sudden, I'm kissing this girl, and I go, you know what? Fuck it. I'm going to call myself Fifi. But I didn't really call myself Fifi LaRue. I called myself Fifi Robin. I took half my last name, my middle name. It was, it was Robin. So like Batman and Robin. So I called myself Fifi Robin when I was in Dizzy Bitch. But I always knew later down the road, if I ever did my own thing, I wanted to do it like a kiss thing, right? Yeah. Still be in makeup, but doing it. Because I always loved Kiss and Alice Cooper. So I said, you know what, if I ever do it, I will do Fifi LaRue, but not in Dizzy Bitch, right? So okay. that's how I got it. I got a lot of pussy out of that name, but I got a lot of backlash. Back in high school, remember I said, you like Kiss, you get beat up, or you pushed away. Not really me, but people push you, Oh, you like Kiss. Well, think about being called Fifi. How many people would call it <laughs> Oh, that's gay, perfect. But you know what? There would always be a beautiful girl next to me. So you can say whatever the fuck you want. Come here. <laughs> you can say whatever the fuck you want, right? Hey This Nadine. Nadine. This is Nadine, it's my wife. Can you can you get in there in a picture? Oh yeah. Yeah, Gosh. Hey. How are you doing, Nadine? So you can call me wherever the fuck you want. Gay, yeah. clown killer, lover, lover. That's <laughs> Eric ¡Ah! Ok, a ver, le estaba preguntando por el nombre, Fifi, los compañeros de la banda, lo, él tenía, la mamá de él tenía dos, dos perritos puros, y, y él quería llamarse Firo, los empezó a llamar Firo, pero después le dijeron, no, te vas a llamar Fifi, y le empezaron a romper las pelotas, de que se iba a llamar Fifi, hasta que un día van al Trubador, les contaba que en el Trubador nadie iba a ver a las bandas, todos iban al bar a tomar algo. Nicky Six y todos eh, Blacky Lawless y que él para... Blacky Lawless Blacky sí, sí Bowles. No huevos. ¡Oh! <ríe> Ay, qué hijo de puta, qué bueno Bueno, y le... Y, le, y tenía una, una rubia sentada al lado y le dice, mira, me llamo Fifi y le dice, no, no te creo le dice, mira, si yo te lo pruebo, ¿me das un beso? Sí, entonces le, le golpea a, a los compañeros, le, le dice, decime, de, ¿cómo me llamo yo? Fifi, dicen nosotros, pues ya le venían insistiendo que se iba a llamar Fifi y bueno, así es como este, obtuvo el beso, ¿no? Y él después se pasa a la historia de que en los 80 nadie, nadie le importaba tener un, un, un contrato para sacar un disco, una tanda de discos todo era cuestión de ver con quién, a quién se acostaba, con quién se podían acostar los músicos eh, eh, fiestas, descontrol, drogas, pero en ningún momento era nada de, de, de tener un, un, un contrato millonario ni nada de eso, eso venía solo Todo lo demás era en realidad el objetivo de los músicos en los 80, era eso, divertirse y pasarla bien Fifi, uh, I saw in your website, le voy a preguntar del de, de EP que va a sacar I saw in your website that you wanna release a new EP by any chance? You know, we're working on it, Because of this COVID, now that you can talk about the virus. Yeah, I but know. I did the clown flu. I should have been famous off the clown flu song. When they had the swine yeah, flu. Yeah, the clown I flu. I always tried, like I said, I don't write songs about druggies. Yeah. Drugs, but I, I always try to write songs that are happening right now. And when the swine flu happened, I said, you know what? They're talking about people dying, right? And they're talking about the pig. It came from the pig. Oh, yeah, yeah you know, and I started saying, you know, I'm going to come up with a song called The Swine Flu, and then I started, okay. let's make this song that's horrible into a song Chistoso, right? Yeah. I call it The Clown Flu, but it was about the swine flu, if you watched oh. it. So, I wrote a song, we're still working on it, me and Andy Monick, my bass player. Yeah. It should have been already recorded. We, it's still, we're it's, it's getting, like, I got this This shit right here. I got the speakers. I got my studio in the garage. But we'll work on songs right here, right here where I'm talking to you right now. I yeah. invested in a little home, uh, studio. home studio to do the creation part of it. Okay. I wrote a song called Because of the Pandemic, the COVID 19. Yeah. I wrote a song, End of Times. End like, of Times. Like, this is it. It's over. I mean, yeah. we're losing the president. We're getting the Democrats come in. Did anyone want to inject people with uh, with the, the, vaccine. The, vaccine? the vaccine? Soon, right? Now, some people want it. Some people say there's a conspiracy. Like that's the start a genocide. That some people that get... The, I'm not saying this, right? Yeah, yeah, no, just talking... Look at, of, yeah. just, just look at the conspiracy videos and shit. One just came out that's saying... If you watch, we watched a movie about a couple of weeks ago about uh, Will Smith that it was called I Am Legend. And yeah, it, yeah, that, that movie, yeah. That everybody turns into zombies, right? Yeah. They're also saying if people get injected, they could die later. Because they still, look, they're trying to save lives, but they still haven't, what do you call it, really really uh worked on the virus shot they don't know what the symptoms are going to be later right yeah, It, yeah. it's happening too it's quick be concerned about that yeah so you got to be concerned okay you're going to get a shot that's going to help you for covid but how long are you going to survive after that yeah i took the swine flu shot because at, back in the day i worked at uh with the public not like the clown but like my real day job okay and for my safety I said, if you're around public people, you should get the shot. Now it's very worrisome to just get a shot because people say you got to do it, you got to do it, right? And then they're trying to think about the businesses that are going out of uh, out of business right now. They're closing the restaurants. I, I'm not, yeah, I'm not a conspiracy person, but think about all the businesses that are losing their their their store space people are losing their business and you know who keeps their business is the big stores like yeah. Costco, Target, the yeah. big restaurants like McDonald's, Burger King, uh the big restaurants, Chili, but the little mom and pop stores they can't survive. Yeah. yeah. They're saying in Europe right now, they're they got something coming up that they're saying they're going to give people free money and they're gonna give them free jobs. And then the government's gonna to have total control. So I wrote a song called End of Times. Now, when I write songs, I put a joke to it, right? I don't yeah. try to be, I don't write songs like, I don't know how these other fucking bands like YouTube try to write songs and be really political. But when I write songs, I want to make a little mockery out of it. Like a chistoso joke, right? Yeah, yeah, yeah. It's not funny like nobody should die and get hurt but you know what if you take everything too serious then then in your mind you lose your mind you get sick you get worried so you need people to have they say they say the cure is really comedy if you can be funny you can make people happy you can make sick people laugh you you know you know what I'm saying that's what I'm about right if you, you look at my videos You know, people go, oh, that sucks. To have fun. Yes. That yes. sucks. I don't know what that fucking guy's doing. But you know what? You're too serious. It's not about being serious. It's about having fun, having yeah. life, good experiences, right? I mean, if you're being negative, then you're just hurting society. You're making it worse on people. Right. Yeah. Yeah. yeah. Ok, él estaba preguntando un poquito de, de su nuevo EP, eh, está trabajando en eso, tiene un tema que se llama The End of Times, el fin de los tiempos, que habla un poquito de, de, la, de lo que está pasando en el presente, pero de, con, un, con un dejo gracioso, chistoso, la música que hace él le, le gusta, le gusta que siempre haya un lado eh, cómico de, de, de lo que él hace, ¿no? Entonces se habla un poquito de lo que está pasando y se puso a hablar un momento acerca de las posibles conspiraciones, el cambio de presidente, lo del, obviamente el coronavirus, todo lo que está pasando en los días de hoy, que, que incluso la posibilidad de un genocidio y bueno, todo eso está, está eh, es lo que toca lo, un poco lo que es The End of Times. Eh, nos estamos quedando un poquito sin tiempo y mirá que tenía para preguntarle acerca de, de, de Key, si tenía ganas de preguntar un poquito del disco, pero también eh, Nadine nos hizo unas imágenes, vamos a ver si podemos mostrar que sean las imágenes del estudio, donde él tiene un poco de, de memorabilia y les prometo, les prometo que vamos a tener a Fifi Larru de vuelta en otro programa porque tiene un montón, un montón de cosas para contar, ¿ok? So Fifi. Yeah, yeah actually actually, actually we are getting yourself. closer to the end of the show and the thing is there's a bunch of things that i wanted to ask you and hey, i got and I, more shit to talk about too oh <laughs> yeah no no we yeah yeah we have shit and good shit to talk about hey look It, <laughs> i'm a you know how do you say ventriloquist what oh, ventri, ventriloquo What? i love you i love you i love you I love you. I love the gothic killer clown I love the gothic killer clown Muy bien muy buen ventríloco hey, <laughs> Ni se le notó So much for doing this again, right? Yeah, actually we're going to show really quick the video that Nadine made for the fans, okay? For the Kiss fans, todos los fanáticos de Kids van a ver un poquito lo que es el estudio de Fifi. Vamos a cerrar, Fifi, nos va a dejar un saludito para X-Level. You're going give us a TV spot for X-Level. And, and we're going to continue in another time. Is that okay with you, Fifi? Anytime, sir. Thank you so much for having me on the show. I <laughs> hope it was fun for everybody. Everything that I saw was a palabra. that I want to say palabra de Dios, but it was right on. Everything I said was the truth. The truth. What? Yeah, yeah, yeah. Vamos uh, so let's, let's a ver el video that Nadine de Made For Us. Uh, ¿Tenés el video ahí, Fisu? Eh, sí, señor. Vamos señora. a ver un poquito sí, el, el, el estudio de Fifi LaRue. Eh, nos vamos a pasar unos minutitos del programa, pero quiero que los fanáticos del Glam y los fanáticos de Kiss vean un poquito todo lo que tiene de memorabilia Fifi. Eh, eh, cuando esté listo, sí, sí. Eh? Vamos para allá. Vamos a ver ese videito. Ok, miren, esto es el estudio, ahí está la batería, teclados, la consola, pero en las paredes vamos a empezar a ver una par de cosas. Miren lo que es el, el bajo de Gene Simon firmado. Toda la banda, está firmado por toda la banda, ¿eh? Miren, Eric Singer, un póster firmado, el, el parche de Kiss, guitarras, palitos de batería, más guitarras. Ahí tenemos abajo una, una batería eléctrica. Este, todo eso es de Kiss ¿eh? la batería de Dizzy DC, okay, Dizzy DC Beach tenemos un flipper okay, de, de Kiss cuadros, tenemos unas botas ahí creo que son las de las de Jean también, algunas de las tantas cosas de Kiss ahí por ahí arriba fotos impresionante, ¿eh? así que si sos fanático de Kiss, mirá, acá tenés a alguien que debe, debe tener tantas cosas como, no sé si tantas, pero Sebastian Bach is, so, is someone else that has a lot of keys I met, a, I met Sebastian Bach, he asked me what the hell do I do I was there at the Paso Robles wineries for New Year's Eve that oh, really? and my friend Stefan Adika was having a uh, New Year's Eve parties with all the guys in Glam Nation you know, oh, really? I was, and Sebastian Bach was there the night I came and he went on stage and sang some songs me and Nadine drove over there, Eric, uh, I don't know if Eric Singer, yeah, Eric Singer was there, Teddy Zigzag, Teddy uh, Zigzag, actually uh, I have... I have Dover, all those guys, all those people are beautiful people. Here's signed by Teddy, Teddy Zigzag, Roxy. I ask if you, someone realize who, who play on this album and who are the autograph. This is um, Eric Dover, Roxy, Ryan Roxy, Teddy, obviously you here. Chuck, Chuck I Garrick. I got DeVille sign too because he did the solo on Brandy. Yeah, I don't have CeCe yet. I, I have Chuck, Garrick, I have um, Eddie Monick. And, and you on the top. And so, uh, do I miss something from Fifi LaRue? Uh, I have this and I have the demo here. You know what, before I became a songwriter, after Dizzy Bitch, I came out with this record. Oh. Fifi La Rue. But I spelled it differently, right? Yeah, yeah, I see. La Ro. Okay, let me tell you real quick. There's a yeah. song on here called Walking Cherry. Can yeah. Yeah, put it up a little bit upper. It says Walking I... Cherry, right? Yeah, Walking Cherry, yeah. Okay, a little real fact about that. At the Long Beach Arena, I used to go to concerts. Got backstage there. It was at the green room. Striper was backstage, and so was Janie Lane from Warren. Janie Lane. They had yeah. their first. They had their first album out, right? This is another true story. I went there huh. with my ex-girlfriend. Honda blackout. We were all getting fucked up. Janie Lane was standing, arguing with this blonde girl. Now, I'm going to tell you, I swear it was Bobby Brown. But I texted her once, and she denied it was her. He was standing next to a, a beautiful blonde, and they were arguing. Later, me and my ex, because you asked about threesomes. Me and my ex <laughs> did a three-way kiss with this blonde. After yeah. they argued, she looked at us. We went and talked. And before that story, I went up to... I went up to Janie Lane, and I had the lyrics in my head of Walkin' Cherry before I, before I recorded this record. And my guitar player, Honda Blackout, on this record, he calls himself, his real name, Sean Martin, he was standing next to me, and I go to Janie Lane, I got a good song for you. And he goes, what is it? It's called Walkin' Cherry. This is before cherry pie, goddammit. So I go to him and I sing him She's a walking time bomb set to explode all in due time. Walking cherry, walking cherry, walking cherry bomb, right? I I did all the song, all the lyrics. Okay. And I, I I wrote down my name and my phone number and I gave it to him. Fucking year goes by and the fucking song Cherry Pie comes up. Now, when yeah. I was doing this and writing all this shit down, my ex-girlfriend was there. Hondo Blackout, Sean Martin was standing there. He said to me, why are you going to give your fucking song away to that fucking dude, right? I go, they already got a record out. If he could fucking write that song and play it on a record, that would help us, right? Yeah. So, like I said, doggy dog. Yeah. Not saying he got cherry pie for me, But I'm going to tell you, I threw the fucking thing in his head. He huh. probably would never have had a song called Cherry Pie if a fucking dude didn't see him backstage and say, Hey, I got a song called Walking cherry. cherry. Sang wow. it, wrote it down on a napkin, put my phone number down. A year later, a fucking record comes out and Cherry Pie comes out and Sean goes, Ah, he ripped off your fucking song. He changed <laughs> the lyrics. He did his own fucking thing. Now, I, I, I saw an interview with Eric Singer talking about Ozzy Osbourne. Uh, r r Eric Singer said something about people like the mock Ozzy, that he doesn't play all his instruments. And just like Michael Jackson, it's the thought. It's the idea that comes out first yeah. from the yeah. artist. Like yeah. with me, you know, I don't play guitar. I can play a couple of chords on the piano, but I can hum you the song. Like Michael Jackson used to go with his hands and knees with the drum beat and go back, boop back, and sing a melody. Yeah, That's the creator of the fucking song. I've written almost all my fucking songs. But if you have a good guitar player, you have a good drummer, you have a good bass player, you don't need to play the instruments. You just need to be the creator. So I, I read, I mean, I heard one of Eric Singer's interviews and he says, props to ozzy osbourne because the ideas came from him somebody else could write the lyrics and it's, but he comes up with the the idea the structure the name and what he wants the ultimate sin he comes up with that name he says i want to write a song called ultimate sin and it's ozzy osbourne's song right it's like yeah. a true song it's my fucking song so if my song doesn't have to be called walk uh Cherry pie, but if I go up to a fucking dude years ago before he writes a song called Cherry Pie, I gotta take some credit for that. No, right. Now, mind you, he's dead, but you know how the Glam Nation used to play the baked potato? Yeah. Sometimes? He went to one of those shows. I went up to him and I told him, hey, remember me at the fucking green room in Lombardy I'm the fucking guy that gave me the idea for fucking cherry pie. My son was walking cherry. He looked at me in shock. He, he, and I go, dude, you knew, if you, might not remember, you don't remember that, you're fucked up in the head, right? I'm just telling you, some people aren't as nice as people say they were, right? The guy could have just told me, and I, I even told the guitar player once. I was walking around with Stefan, and I told that fucking Eric guy from Warren... I wrote Cherry Pie. I didn't write Cherry Pie, but I gave him the fucking idea. Yeah. And Eric from Warren told me, oh no, we did it in the studio. BS, dude. <laughs> I, just, I take credit for what I did because I know I was there. Other yeah. people want to say, oh, this guy's with a beautiful guy, the best thing in the world. But like I said, at the beginning, everybody's doggy dog. Everybody wants to get their fucking band on. Everybody will do whatever they have to do to get their band signed, even if it means cheating somebody else out of some kind of opportunity. That was the '80s. I don't care who tells you, oh, we were really good friends with them. We were really. We used Dizzy Bitch used to hand out flyers right next to Poison. This was with the old guitar player. There was one time that they were handing so much flyers, we were handing we gave each other each flyer we'd hand out each band's flyers as support right mm -hmm. poison was pretty good about it they'd be at the la coliseum we'd be at the la coliseum handing out flyers long beach arena poison worked to become famous they wasn't hand given to them they were out there fucking putting flyers up every fucking show i mean so there you go i mean <laughs> Just a little, you know, nitpick. Yeah, yeah. Okay, I'm gonna translate it, uh, this uh, once we finish. Uh, could you please do a, a TV spot by saying, hey, I'm Fifi LaRue, you are watching X-Level. I'm Fifi LaRue, the payaso de los huertos, and I'm on X-Level. The best online interview with Lucas Gordon. Órale, <laughs> órale, gracias. Gracias, gracias, Fifi. Okay, uh, we're gonna we're gonna have a, a a revenge here, okay? We're gonna do a revenge in some point, okay, Fifi? And I have a few things to ask you. So next time, probably we're gonna give you a closure of the of the interview. We're gonna keep it pending, okay? We had some uh technical difficulties you know i think when i moved this along, but it worked out it worked got out disconnected so nadine is my computer wizard right yeah she had to get us back on track but you know what i think it was a fun interview i hope you enjoyed it i, I enjoyed it. it i had yeah. my jack and coat, we all enjoyed it yeah brother thank you very much for your time gracias hermanito gracias okay viva la raza Feliz nuevo año. Feliz año nuevo. Yeah, that, something, like, something like that. Something like that. You were almost close. Almost close. <laughs> Gracias. Un abrazo.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 Bueno, regresamos después de esta maravillosa charla. Dios mío, tengo que reconocer que a partir de ahora, Lucas Gordon, yo soy el fanático número uno de Fifi. Pero te juro que era como entrar a una especie de, de película tipo... Eh, ¿Cómo se llama esta? Alicia en el País de las Maravillas. Totalmente, Porque totalmente, sí, señor. Una, un, un, un, trip, un viaje trippy total. No, no, no, total. no. Aparte te digo, el tipo tenía todo para contar, ¿eh? él seguía contando, está maravilloso. Yo te digo, estoy fascinado, estoy fascinado con él, me encantó, me encantó y, sí, y sí, realmente... Sí. Lo, tuve que, lo tuve que un poco limitar porque, eh, a ver, imagínate, estamos hablando de que del año 77 que él arrancó y él estuvo acá y él conoció a casi todos. Conoció a todos. O, o, te dio, te dio solo, nos dio qué, cuatro o cinco historias nada más. Nada más, nada más. Cuatro o cinco historias. Raya. La última, la última es que nos mostró el disco. Sí. El disco de DC, DC Beach, y, y nos <ríe> me da gracia porque se levantó, hoy me hizo lo mismo, se levantó y se fue. Yo corté cuando hablé con él en, sí. en, en, en Skype. Se levantó y se fue, y dejó el, el, el, el video. Bueno, ahora vi que Nadine, Nadine se encargó sí, de... Sí, ella, el... ella anda detrás sí, sí. de él, es como un chico grande, me encanta, me encanta. No, no, no, te juro como, que a partir de no. ahora es, es, es, es mi ídolo, es mi ídolo. Sí, es mi ídolo. No, sí, no, sí, sí. Aparte, aparte sé que tiene buen corazón, lo, lo he es eso, muchas veces. Eso, eso, Lucas, sí, tiene sí, buen es. corazón, se nota que tiene buen corazón. ¿no? Y sí, que sí, es difícil sí. encontrar gente con buen corazón en este negocio, no porque todo el mundo sí, eso, se tira el ego para uno. Él contó todo, no le importó nada, contó, contó intimidades de las otras bandas, pero bien brutal. Y, y está bueno, está bueno, que yo en un momento me iba a meter, porque estaba tan cordial la charla, iba a decir, bueno, a partir de la próxima semana arrancamos con Fifi un programa de chisme sí, totalmente tranquilamente ¿Qué pasó los 80? tiene tiene tiene todo tiene todo para contar tiene, tenía todo para contar y largó muchas cosas ¿Eh? no y la última la última que no la traduje porque quería darle un poco ya para que podamos cerrar el programa también uh -huh. es que en, en la historia de Cherry Pie él sí. eh, tenía este tema Walking Cherry sí. entonces estaba con Hondo Hondo, que Blackout. sonaba igual, sonaba igual encima. Sí, sí, sí. Bueno, Hondo Blackout era el guitarrista, sí. y el cuadrito que mostró. Blackout significa que quedó inconsciente, ¿ok? De ahí uh -huh. es un nombre de, de, de eh, artístico. Sí, eh, sí, sí. Estaba con él en el Long Beach Arena, en la arena de Long Beach, que es un mini estadio, y estaba Jenny Lane estaba con una chica rubia uh -huh. que según él era eh, la de Cherry Pie, la de la portada de Cherry Pie sí. la del video Cherry Pie eh, que se llamaba ay bueno, ahora me olvidé eh, bueno, y que se estaban peleando con él y al final eh, con la novia que tenía en ese momento Fifi se dieron un beso de a tres y bueno, el tema es que de ahí saltó a la historia de que le dice, mira, tengo esta canción se la cantó a, a, a Jenny se le escribió eh. en una en una servilleta y le puso un nombre. Y se la dio. Y como al año siguiente, a los dos años siguientes, aparece Cherry Pie. Que si bien eh. no fue exactamente la misma canción, eh, aparentemente la idea la sacó sí. de Fifi Rue. La, ¿Eh? la inspiración fue de Fifi. La inspiración fue de Fifi inspiración de Fifi como el nombre de Wasp. Claro. claro, él está contando historias que según él las vivió y uh -huh, dice, mira, uh -huh. yo lo que cuento es 100% la verdad. Sí. Yo cuento mis historias. Y que de ahí vino Cherry Pie que llevó a Warrant a ser la banda que terminó siendo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero fíjate cómo son las cosas que el tema Cherry Pie le trajo un montón de dolor de cabeza a Jenny Lane, porque después era él odiaba ese tema, sí. odiaba ese tema porque, claro, era el chico del tema Cherry Pie. Sí. Y él tenía mucho más para dar que solo Cherry Pie. Cuando se lo cruza en el Bake Potato, que no está muy lejos de acá, que hoy es un, es un lugar de jazz, en aquel momento tocaban bandas de glam, eh, se lo cruza Jenny Lane él le dijo, eh, ¿vos te acordás el año pasado que yo te di que se llevó la, la, la canción y vos...? La, esa canción era mía, le dice el otro se quedó helado, ¿viste? no lo podía creer, la... aparte... Encima, encima, Fifi es grande. Fifi es grande, que <risa> es, es alto, y que te venga a decir, loco. Dios mío, qué que... brutal. Bueno, pero aparte también nos enteramos de otra cosa, la trayectoria de esta Nicky Rose, Nicky Rose, que... Sí. Kiki Rose. sí que bastante bastante un avioncito por lo que y, y contó pero algo Esa no era la única yo lo no sé no era. pero aparte contó algo interesante que no se supo nunca y la primera vez que lo escuché digo wow Bruce Dickinson en Los Ángeles haciendo de la suya la dejó preñada y tuvo que abortar una cosa de loco una cosa de loco ella se lo contó a él sí eh, esto es esto, es ver, algo esto privado es, es algo privado y lo, lo largó así ¡plah! largó sí <ríe> sí sí sí por primera vez qué loco no no no todavía estoy este tratando de poner yo ahora después voy a ver tengo que ver este programa de vuelta porque tengo que ver todo lo que y dijo. querés que te diga una cosa el programa tiene muchos de, eh, defectos técnicos en la parte del medio antes que no los vamos Articipio. a corregir no los vamos a corregir lo vamos a dejar así para que la gente vea todo el proceso, todo lo que pasó. Que sea todo, todo lo que, pasó. que sea el programa real, como si lo hubiéramos. Lo o sea, sí, si sí, el que sí, lo vaya, sí, sí, el que esté viendo este programa ahora grabado, ustedes lo vieron sin editar, tal como salió sí, en vivo. Sí, sí, Esa sí, es la idea. Sí sí, sí, sí, sí. Esa es la idea. Totalmente, totalmente. Pero yo te digo una cosa, yo me quedé. Eh, normalmente, aquí es tarde, y aquí normalmente cuando. El, la charla se hace casi un monólogo, que uno solo es el que habla y cuenta y cuenta. Normalmente siempre uno tiene tendencia a cabecear, a decir, a bostezar. Yo no, no me dio tiempo. Tiró tanta no. información que yo estaba... Fue demasiado. Ah, ah, ah, ah. Estaba fascinado. Y, y, y, y, y yo honestamente tengo que reconocer, subestimé esta entrevista. La subestimé y me siento avergonzado de haberla subestimado. Porque realmente a veces uno nunca sabe qué es lo que hay detrás de, de un antifaz, ¿no es cierto? Y este es el caso es que, de Fifi. Es que te digo, eh, yo a Fifi lo he tratado varias veces sí. y siempre, siempre ha sido una persona súper cálida. Uh -huh. Me regaló una vuelta, estábamos en, la, en el NAM Show, sí. en la convención NAM, y estaba Tommy Lee. Que ya el NAM entraba en decadencia en cuestión de artistas, porque uh -huh. en una época... Iba YouTube, Eric Clapton, Santana y de repente empezaron a, a traer menos, menos, menos, sí. menos, menos. En, en esa época, imagínate que por ahí en los mejores momentos de los Motley Crue, si Tommy Lee hubiera estado estando, de, re <coughs> <Perdón>. <coughs> estando de repente un Eric Clapton uh -huh. y un Santana eh, al mismo tiempo, no hubiera pas hubiera pasado desapercibido. Claro. Pero cuando fue Tommy Lee, que creo que fue en el 2010, 2011. Uh -huh. Ya, él, él era, fue la, la estrella de ese de Show, ese sí. porque no había celebrity eran... Es que ya no había no, celebrity <risa> No, ya no, no, no, no invitaban a gente importante uh -huh. Entonces la línea era kilométrica Y estábamos en la línea y él estaba justo tras mío Eh hey, Fifi ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo? Y él tenía un póster de los motor y cruz tamaño real <risa> firmado por Tommy Lee y le digo, y justo cortan cortan la línea media cuadra antes, uh -huh. y yo oh, tenía ganas de, de saludarlo de vuelta Yo lo había conocido, lo había uh -huh. entrevistado Tomili, pero bueno. vos viste cómo Nunca es está el, de más el, volver a hablar con él, claro. El Cholulo como yo <risa> va a querer siempre un, una foto más. Cholulo y, es el fanático extremo, para la gente que no sepa el término. El extremo que, que sí. ve a alguien que se están, están sacando fotos y se va a sacar fotos sí. sin saber se, quién es. Y se pone no, atrás <risa> una sola vez lo hice. Ajá. O sea, una sola vez lo hice. Con, ¿Sabes con quién? Con quién. Con Orianti. Ah, ¿lo hiciste con ella? Hombre. No sabía quién era. Y sí. me dicen: Orianti, Orianti, Orianti. Se está haciendo entrevista. Claro. Creo que la entrevisté ahí. Fue cuando la entrevisté por primera vez. Uh -huh. Y le digo: Hola, ¿qué tal? ¿Me puedo sacar una foto con vos? Sí, sí, sí. Porque era demasiada gente que se estaba sacando uh -huh. fotos. Justo se había muerto. Eh, eh, Michael Fue al año que se murió, a los dos años. Uh -huh. Que se murió Michael Jackson así claro. que o, o creo que fue ella era de músico que se... de él en ese entonces sí claro claro ella estaba con Michael Jackson y, y oh no no la guitarrista de Michael Jackson y qué sé yo uh -huh. y yo estaba como bueno me saco una foto qué sé yo el día de mañana eh, eh, Cotiza la tengo, y después la... te la sacaste porque el día de mañana a lo mejor cotiza a lo mejor cotiza <ríe> y fue la única vez que me saqué con alguien que no conocía el resto yo si no lo conozco me importa tres carajos después me uh -huh. ha pasado de que se me cruza gente y, y digo quién es este <risa> no sé bueno pasa y después me entero de que era como el ca caso de Bruce Kulik. sí eh, que lo habían baleado y ahí eh, también tengo un par de historias mm. eh. lo habían baleado y digo, ¿y ese quién es eh, no no sé qué de bueno pasó yo no me, yo no me saco este... foto con nadie soy más pavo conozco a todo ah, el mundo sí, y no yo, conozco a, a todo el, el mundo y no me saco foto con nadie ...porque los conozco... Lo que pasa es que como yo sí. tengo mala memoria... Ajá. ...yo después las veo y revivo ah, el momento... exacto... Ese. No, pero es lindo... ...lo que usted hace es lindo... ...porque eh, eh, realmente yo tengo... ...o sea, yo me tendría... ...estoy medio arrepentido... ...porque he conocido mucha gente... ...he compartido con mucha gente fuerte, importante... ...y no... ...y no... ...no guardé recuerdos ni nada... ...como muchos otros que estuvieron conmigo, ¿no? Pero uno... ...solamente me queda la memoria y contarlo... Y la duda del otro que si es cierto o es mentira. y Eso no me importa, el tema es que usted tiene buena memoria, yo no. Sí. Entonces, ah, yo, bueno, yo sí, yo, yo, yo recuerdo todo. Yo documento todo y después a veces me pongo en la computadora y digo, uy, qué bueno, Ajá. mirá ese momento cuando estuvo... Habló de... a eh, volvamos a Fifi Vamos a Habló a Fifi. de Faster Pusica, sí. habló de George Lynch, habló, tiró un montón no, de no, nombres. No, no, no, él prendió fuego a mucha gente. <risa> dijo muchas cosas que vuelvo y repito, este, si estás viendo ahora el programa en vivo, eh, terminamos, cortamos, andate a YouTube y ve, el, si no entendés inglés, fíjate en el subtítulo, cambiale, ponele el subtítulo para que lo puedas eh, leer al menos y, te enti y entienda de qué habló. Pero realmente tiene una historia una de información que, brutal. Me eh, trabajó, eh, trabajó para Eric Singer. Mm. Para pintarle la casa a Eric Singer sí. Y a Singer le pagó con memorabilia No le pagó con plata <risa> Imagínate, tendría todo Sí, sí, pero igual Era de Kiss Imagínate, a él le no importaba claro, nada Era de claro, Kiss, era él por de, Kiss hace cualquier de, cosa De nuestra colectividad claro. claro que nosotros también somos de la colectividad ¿eh? <risa> Qué brutal, pero qué más ma, qué maceta, como dicen aquí en Puerto Rico, qué, qué, qué, qué, qué mezquino, qué miserable, ¿no? En vez de pagar Bueno, eso, cosas. eso, cuando en la próxima entrevista, les prometo, vamos a tener más Fifi. Es más, tenemos que hacer un maratón, Fifi versus Jacobelli A ver quién, quién tira más historia. No diga eso que se molesta. No diga eso que se molesta. Lo tenemos que traer de vuelta a Beto, pero esta vez con Jaco, los dos uno de una sí, punta, el otro sí, de otra punta, los sí. ponemos, juntamos nuevamente Los Ángeles y, y casi del Caribe y, y, y salimos, salimos los cuatro. Sí. Sí, sí, vamos, vamos a hacer vamos a hacer Esa, un, esa un, va a estar buena, rival. porque yo sé que a la gente De Sudamérica eh, Quizá para la gente de Sudamérica Fifi es eh, A ver, ¿cómo le digo? Es Es, es, es el personaje eh, Estrambótico que, que ¿Y este qué le pasa? Un tipo grande haciendo eso Pero es que él mantiene la tradición Ochentera, en los ochentas sí. Aunque la gente no lo crea, era sí. así Era así este Y pero a los de Sudamérica les gusta mucho también escuchar a, a, a por ejemplo, gente latina, ¿no es cierto? Entonces, sí. este, y yo sé que Beto, Beto eh, el público lo quiere, y, y Jacobelli, si está con Beto, va, ah. eh, no me sí, imagino sí, las sí. anécdotas que pueden empezar a tirarse entre ellos dos, de lado sí, a lado. ¿Viste quién, quién le empezó a escribir? Estefanadica. Adica, ¿Sabes sí. o sea, quién es Estefan Sí, sí. <risa> Lo estaba leyendo acá recién Qué loco, qué loco Yo lo conocí a Estefan, en el, ahí le, le comenté a Fifi eh. en el Después me lo crucé un par de veces sí. Pero me acuerdo cuando lo conocí en el Cacla Estefan estaba relacionado con Slash ¿no? uh -huh, Eso que, uh -huh, Qué loco, sí, qué, loco. Sí, qué linda época Qué linda sí, época. Sí, yo sí, recuerdo sí. algo, pero un día afuera del aire le voy a contar un montón de cositas que están muy tenemos, buenas. Muy tenemos, tenemos que hacer un, un, un, un especial de anécdotas. De nosotros nos dos. Vamos, vamos a hacer una guerra de anécdotas. No, ¿qué te usted, usted va a ganar porque usted eh, está agarrando a todo el mundo, eh, así que yo prácticamente voy a quedar sentadito. Yo no sé, porque yo sé, me yo no entrevisté, a yo no entrevisté cosas. a nadie. <risa> Usted sigue a todo el mundo. Ah, entrevistaste a Bon Jovi, a Ah, Red, bueno, pero no es, lo es porque viven. vinieron acá, pero era otra cosa, era otra cosa, vinieron acá y, y yo tengo que ver, subir el esos, campeón, programas. El, el tengo esos programas. Yo tengo esos programas. Campeón mundial es Brasil, ¿eh? eh, aunque haya jugado mal las cinco veces. Sí. Entonces lo que queda plasmado es lo que es. no importa. Sí, la, sí, el, sí. El, sí. El modo, ¿eh? Así que no me vengas con con esa humildad. Yo voy a buscar, no voy yo voy a buscar, a buscar esos programas, los voy a remasterizar y los voy a subir. Porque realmente uh, están muy buenos. Ah, bueno. Tengo que encontrarlos porque estaban todos en el otro servidor que se vendió y, y yo creo que algo, algo quedó de eso. Pero lo tengo que buscar un día. Tengo que buscar todo eso para ponerlo como evidencia ¿no? de que en algún momento aquí estuvieron los que estuvieron. ¿no? Qué bueno. ¿Estuvieron? La, la, qué raro. Bueno, espero que lo encuentres y que lo puedas. Sí, sí. Eh, ah, Imagínense estaba... que en aquel entonces eh, existía YouTube, pero YouTube no permitía hacer, no tenía las bondades que hoy tiene. ¿no es cierto?, que, que grababa, que archivaba, era uno tener ah, las cosas editarlo y después subirlo y tardaba una, un siglo porque no era lo que hoy es YouTube en aquel entonces, pero eh, voy a, voy a tomarme el trabajo de, de conseguir todos esos materiales y subirlo porque está bueno, está bueno. ¿Eh? Sí. Aquí cuando lo tuvimos aquí al de Still hard cuando lo tuvimos también a, eh, a, ¿cómo se llama?, al cantante Aerosmith haciendo un acústico y tocando ahí. No, no, cosa, hay muchas cositas que tengo que recuperar, pero ya, ya, ya, la vamos. un día podemos hacer el programa de eso nada más, del Dale. recuerdo, programitas del Dale. recuerdo, ¿eh? porque pasó Acá. mucha mucha agua, pasó bajo el puente desde aquel entonces hasta la fecha, ¿no? imagínense, ¿Sí? 2000, sí, sí, sí, 2004, 2006, ¿eh? estamos en el 21 ya, mire todo lo que pudo haber pasado, ¿eh? me va a ver con el pelo largo, con el pelo negro, <ríe> Qué loco, ¿eh? Teníamos Qué el loco. pelo tan largo, Lucas Gordon. En una época, todos <ríe> eran, otras eran otras épocas. Mire, mire, mire la cana que me salió. Si parezco el de Cruella, el de los Dálmata, mire, Pare pareces el de los Smith. Mire la cana que me salió, una cosa de loco. Y, y, y, y, y yo le decía a mi señora, eh, me lo pinto al pelo, te mato. Que me gusta el pelo canoso. Como Bueno, está bien. No tengo complejo, vio que hay hombres que le salen la cara y ya se vuelven locos y rápido No, estás... no, ya, acá estamos también. eh, ¿Eh? Estamos. Sí, sí, no, sí, pero usted es usted, usted sí. mucho más chico que yo. Usted es un niño al lado. Mío. Eso, mira, estoy más canoso que vos. <risa> Ay, qué bueno. Bueno, en verdad, Fifi hoy se comió el programa. Tenemos que decir yo que también. hoy Fifi hizo un yo gran también. programa. Eh, se tendría que haber llamado el Fifi Show. El Fifi Show. <risa> el Fifi Show y un éxito, un éxito. Así que escuche una cosa. Tómelo en cuenta para un proyecto futuro, ¿eh? Tómelo en cuenta para un podría proyecto ser, futuro eh, desde Los ser. Ángeles, usted y Fifi. Olvídese español, inglés o inglés solo, olvídese. Aquí todo el mundo habla inglés, así que no, eso sí. no hay problema, ¿no es cierto? Y Sudamérica, bueno, ahí está el problema, pero <risa> que busquen el subtítulo o que aprendan, ¿no es cierto? <risa> no queda vamos otra. No a ver, no queda... A hacer clases de inglés para que puedan ver el programa en inglés. Sí, sí, sí. ¿Eh? Todo en ing... <ríe> está brutal. Eh, eh, las traducciones con muñequito, vio, con dibujito esto es <risa> esto. esto ¿eh? <ríe> Así que qué bueno, verdad, eh, Fifi. Eh, le pido a usted que cuando termine el programa agarre el link y le diga Fifi esto fue lo que salió al aire y se lo dé, porque realmente yo creo yo creo que él se lo va a disfrutar mucho y que yo sí, creo sí, yo sí. creo que cuando él se escuche se va a querer morir también. <ríe> de todo lo Para que decir, de, de no, todo lo yo que, no, que es de, pues. de la banca, eh? ¿Eh? Sí, sí, de la banca. Sí, porque no. detrás detrás de la máscara está todo bien, está todo bien. No lo reconoce. No lo reconoce. No, no, pues, eh, no, no lo van a ver en la calle. Sí. <risa> ¿Qué fue? <risa> ah, no, no eras vos. <risa> vos me tiraste al medio, hijo de puta. Joder. Enbaracea. <risa> <risa> ¡Oh, rayo! Me encantó. Aparte, aparte, Así, eh, una. a ver, Bruce Dickinson es chiquitito así. Es chiquito, fifi, chiquito. Es... No, le saca tres cabezas, fácil. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí Pero sí. le digo una cosa, me encantó, me encantó la armonía y el cariño con su esposa. Bien, sí. bien, no, no, vos, lo ves, vos lo ves en Facebook y está siempre hablando Qué lindo, de su qué lindo sí. eso, qué lindo. ¿Y sabe por qué lo, lo me gusta? me sentí por eso yo le digo que me sentí que, que, que ahora eh, eh, soy fan de él porque yo me sentí representado porque yo con la mía soy así todo el tiempo pero claro, cierto claro. y a mí cuando yo sí. veo que un hombre a pesar de, de todo la, de todo el circo que se monta le da su lugar el lugar que corresponde a su pareja eh, para mí eh, es más que un hombre eso y a mí me gusta eso a mí me gusta yo valoro mucho eso porque es parte de la familia es parte de uno mm. me entiendes eso es importante Así que yo también, yo te juro, valoro mucho a mi Fernando, vení, amor. <risa> Fernando. Sí, no, no, yo también a mi pareja, a, lo, a mi pareja, no, lo, a lo, mi parejo, a mi pareja. Así le dije una vez a un invitado. Estaba todo el mundo enviando mensajes, enviando mensajes, y, y era un cantante. Era un cantante del estilo Luis Fonsi, para que usted se dé cuenta, a ese okay. nivel. Entonces puertorriqueño. Entonces entre todas las, las charlas le, le digo, bueno, tengo entre entre todos los mensajes que hay aquí tengo un montón de mensajes donde dice, me encanta tu voz, tengo todos tus discos. Yo, yo estaba inventando en el momento Hacía como que leía, pero nada, estaba inventando este, Me gustaría tener la posibilidad de tener un encuentro contigo Una cena, una charla, escuchar buena música y tal vez algo más Y él, y él hacía, oh, hacía oh, oh, oh, firmaba Roberto Entonces, oh, un gritería, pero yo le iba armando el clima, ¿no es cierto? Una vez se lo dices, me querían matar después. Sí, sí, sí, sí, me dices, sí. sos un hijo de puta, ¿cómo me hacen al aire? Sí, sí, sí, sí. Bueno, bueno, vamos... es, parte, es parte del chiste, pero ahí está. Bueno, sí, todo suyo, sí, sí. Bueno, Lucas donde... Gordo, todo suyo, que hoy quedó espectacular a pesar de la mala sangre del principio. Sí, no, no, no, fue, fue difícil al principio, pero bueno, salió, salió como pan caliente. Querida gente, me voy despidiendo con un programa bastante extenso, un programa muy, muy atípico, muy interesante. Compártanlo, por favor, compártanlo. Esto tiene que escucharse. Hay un montón de material, de declaraciones muy fuertes, así que compártanlo porque esto no se va a volver a repetir. Bueno, ojalá lo podamos repetir de vuelta con, con Fifi, ¿ok? Y con otros invitados. Les mando un querido abrazo, todos de acá, ¿ok? Cuídense. Eh, traten de vivir sin miedo cuídense, pero vivan sin miedo porque si no, el sistema inmunológico se va para abajo ¿okay? y tenemos que depender de él cuídense, cariños, hasta la próxima